experiencia, el, el, yo creo que es el único que ha tenido la triple experiencia de ser organizador, juez y coach en, en, en esta categoría. Entonces, eh, un abrazo a Jirmer que está ahí acompañando a todos, lógicamente a Guillermo, que se está preparando, aquí les hago la cuñita, se está preparando para un torneo, un invitacional internacional que se va a hacer la primera semana de noviembre. Eh, para que estén pendientes eh, y va a ser gratuito, o sea que eh, la idea es que eh, los equipos se inscriban de forma gratuita y también para promocionar un poco Robo Paraguay y va a ser con Paraguay Panamá, eh, yo le digo que es el Robo Papa, el de Paraguay Panamá, bueno y eh, por último eh, a Gaby, pues a Gaby que un abrazo, les cuento que ya todo estos, todos los que estamos aquí del de RoboJam, todos han sido parte de los Robotox con Mr. Roboto, todos han estado en ese espacio. Y Gaby, pues lógicamente ya la conozco hace un tiempo, entonces un gran abrazo y muchísimas gracias por toda tu colaboración. A Anita, lógicamente, por la organización, a Karina por estar con todos sus chicos y lógicamente a Henry también desde Arequipa, que eh, este es un duelo peruano argentino porque son equipos de Argentina y equipos de Perú los que se están eh, disputando este, eh, esta clasificación al robot, Jam, al robot Jam All Stars entonces un abrazo a todos, no siendo mal los dejo, yo voy a estar pendiente en la transmisión para que nos, eh, ya Ana ahorita nos va a compartir el link de la transmisión por el chat para que lo podamos eh, pasar a los, a los primos, tíos abuelos, hermanos, al gato al perro, no importa eh, para que todos lo vean y, y bueno, yo estaré acompañándolos, pero desde afuera un poquito y sabemos que, que bueno, un abrazo ahí, eh, gracias a todos y bueno, Gilmer, Guillermo y, y Gaby, ahí les dejo y muchas gracias por, por el acompañamiento. Hasta luego. Gracias, Eduardo. Ay, ah, no saludé y no saludé, no saludé a, ah, a Verónica, qué pena. Saludé a Karin y no saludé a Verónica, que también tiene dos equipos el día de hoy por ahí. Entonces un saludo horrible, también a, a la gente, a la gente Hola. de Salta. Oiga, le cuento que que me quedan debiendo la salida en camión de bomberos, porque yo a mí me Ay, hubiera ¿sí? gustado Ay, estar para ya. Pero... ya se difundió todo en las redes. Te en Argentina y te llevamos. <ríe> me parece muy bien. Hasta luego. Muy bien, muy importante. Claro. Bueno, este, felicitación a las profesoras. Cosio creo que estaba teniendo… Allá está Karina. Karina Cosio y Verónica y Henry, que son los que están. Bien. Bueno. Eh, no sé si alguien más quiere decir algo más, sino ya este, dejo al Profesor Gilmer para que comiencen, este, tanto Gilmer como Gaby y el Profesor Guillermo, a hacer las explicaciones formales ya este, en previa al desafío. Yo tengo una preguntita. El link para verlo en directo, ¿dónde lo sacamos? Acabo de pasarlo en el grupo de chat, eh, pero si quieren ya se lo estoy enviando. Espérenme un segundito, si no les llegó. Ahí está. Fíjense, por favor, eh, ya lo escribo también en el chat. Gaby, si lo puedes escribir, transcribir también en el chat si quieres. Pero bueno, ya están todos mandados en el grupo de WhatsApp. Listo. Bueno, profes, eh, jueces, los dejo a ustedes. Profes. Ahí estamos, ya deshabilito mi audio, les doy el pase a ustedes. Adelante, pues, eh, buenos días nuevamente a todos y vamos a dejar que eh, el profesor Gilmer nos explique un poquito más acerca de todos los puntos que tenemos que tener muy claros para poder llevar una buena competencia y que todo vaya de la mejor manera. Entonces, Gilmer, te dejamos el micrófono, Guillermo también nos podrá apoyar con esa parte de poner las penalizaciones y todo lo que sea importante para que la competencia se lleve lo mejor posible. Buenos días nuevamente con todos. Aclararles puntos muy importantes, por favor. Eh, recordarles que van a tener un tiempo máximo de cuatro minutos para poder desarrollar el reto. Cuando nosotros les pidamos compartir la pantalla, el patio de recreo tiene que estar, en este caso, impecable desde cero. No tiene que sufrir ninguna alteración. En el caso de los bloques, es justamente lo que no tiene que sufrir alguna alteración. Sí, por favor, por ahí normalmente suele pasar que conducir adelante le ponen 250. Eso no tiene que haber. Recordarles que es desde cero. Vamos a pedir que puedan refrescar la página para que ustedes puedan comenzar con el reto. Recordarles que cada equipo tendrá dos rondas. ¿Sí? En este caso, se ha determinado que van a ser dos números. Recordarles eso. Eh, también, si un equipo no logra estar dentro de, bueno, no cumple el recorrido, se asignará un tiempo de cinco minutos y se contará cuántos cuadros pudo alcanzar. Otro aspecto también rec recordarles a todos que si el robot choca la pared, sobrepasa la pared, como quien dice, va a tomar un atajo, pues se le va a. Eh, poner una penalidad de 30 segundos. ¿Sí? Ahora, otra determinación. Que también justamente se ha determinado. Es que el robot tiene que estar dentro del cuadrado verde. Ojo, ojo con eso. Tiene que estar dentro del cuadrado verde. Si no está dentro del cuadrado verde. Lamentablemente vamos a tomarlo como que no cumplió. ¿Sí? Se le va a determinar como que no cumplió. Porque tiene que estar dentro. Recordarles eso, por favor. Otro aspecto también muy importante es, por favor, eh, no prendamos el micrófono. Dejemos que el competidor est esté ahí haciendo su, su programación. Todos los participantes, por favor, no prender el micrófono, eh, no poner fondo musical. ¿sí? Recordarles eso, por favor. Eh, nuevamente hago la aclaración que no se debe tener el código pre, precargado, ojo con eso vamos a iniciar desde cero, todo desde cero tal como nos presenta el simulador de PEXCO. y recordarles que la solución tiene que estar desarrollada únicamente por los integrantes del equipo bueno, decirles eso por favor y no sé si quiere acotar algo el juez Guillermo Hola, jueza Gaby. Sí. Eh, una vez que se va a iniciar el, la programación, le vamos a pedir que vaya a Archivo, Nuevo proyecto en bloques. Y ahí recién va a iniciar la programación cuando el juez de su Perfecto. Eh, quisiéramos saber si alguien de los participantes tiene alguna duda o consulta, por favor. Eh, yo tengo una duda. Nosotros tenemos 11 alumnos acá que están compitiendo, 10 alumnos que están compitiendo. Yo preguntaba si puedo tener una sola máquina para no consumir tanto ancho de banda y a medida que vayan compitiendo yo les voy cambiando el nombre y así no, no tenemos que tener todas las máquinas prendidas a la vez. Sí, sí, está, está permitido. Pues es, ustedes deciden. Sí, yo opino que está bien, de todas formas la programación se va a borrar en cada archivo nuevo, sí. entonces no, no habría ningún problema, no sé el para evitar el consumo de tanto ancho de banda, porque nosotros estamos en un pueblo donde la conexión no es muy buena, entonces, para no perjudicar a los chicos. A mí no hay problema. ¿Gilmer? Vale, eh, creo que tenemos más consultas. Para mí es, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema porque va a, ser, va a comenzar desde cero la programación lo va a hacer otra persona. No, no habría ningún problema. Entendemos la situación tal vez del internet en este caso, y pues para mí no hay ningún problema. Bien. Bien, profesora. Creo que hay preguntas. ¿Alguna otra por, pregunta más? Eh, en el mensaje, eh, en los mensajes hay ¿Hay preguntas? Sí. No sé si la, la puede revisar y usted me dice, porfa. Eh, eh. En el chat no, no aparece nada. No? No. no, en el chat solamente está la, la link y la penalización que ya anteriormente comentaste de que si saltan la pared va a haber una penalización de 30 segundos. Ah, bueno, vamos a reiterarles acerca sobre el otro aspecto que es que el robot tiene que estar dentro del cuadrado verde. Eso, eso tener muy en consideración ¿Sí? Por favor se tiene que tener muy en consideración ese aspecto eh, si me dan unos, unos segundos porfa, mientras tal vez tienen eh, alguno de los participantes tiene alguna consulta yo en breve les voy a explicar cómo tendría que ser o cómo es lo que tiene que ubicarse el robot en el cuadrado verde Bueno, no sé si algún participante que esté en la sala tiene alguna, alguna pregunta para poderle responder. Eh, yo tengo una última pregunta. El robot al final, cuando llega al punto 3, 4, que es el último punto, tenemos dos opciones. O le ponemos proyecto de parada, o lo podemos detener nosotros con el botón de detener. Eh, no, no necesariamente. Eso queda en el aspecto de ustedes, cómo lo, lo haría. Pero... Eh, no necesariamente tendrías que nosotros vemos si llegó el 4, para nosotros ya cumplió. Guillermo, creo que querías comentar algo. Sí, que eso, eso ya depende de ustedes porque cada juego va a estar controlando el reloj con un cronómetro, el... el... Vale, perfecto. Eh, no sé si la opción de poder compartir está habilitado para poder eh, compartir la, la pantalla porque quiero mostrarles cómo debía quedar. Y eso es para mí, bueno. Para ah, ya está vamos, habilitado, no te preocupes, perfecto. ya está. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla para que sí. puedan tenerlo eh, bueno, tengan como referencia, como debería ser. Eh, bueno pasando algunos problemitas por acá, pero ya le vamos. Vale. Entonces vamos a, a mostrarles acerca de cómo debería terminar el robot. En este caso, eh, toma el número 3. ¿Sí? Toma el número 3 para poder, eh, en este caso, hacer eh, la explicación respectiva. Y como verán, el robot está dentro del cuadrado verde. Por favor... Eso consideren. No vaya a ser que en alguno de los casos, pues... A ver, voy a poner un ejemplo acá chiquito. nuevo cortito. Digamos. Voy a poner esta de acá. Voy a poner esta de acá. Y, y, y esto no para nosotros. Les voy diciendo, para nosotros, lo que viene ahorita, esto no va a ser válido. O sea, el objetivo es bien claro, llegar a los puntos. Eso no va a ser válido. Esa no va a ser válida. Tiene que estar dentro del cuadrado verde, que quede claro eso. Porque el objetivo es que llegue a los puntos, tal cual, ¿no? Entonces, tiene que estar dentro. ¿Sí, por favor? Entonces, yo creo que ahora sí quedó bastante claro para, para todos. ¿O alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta? Para en algunos minutos ya poder comentar. No, no tenía ¿Vale? Entonces, si no hay nada que decir, pues creo que vamos a dar unos cuantos minutos para poder comenzar. No sé si está la Miss Ana. Para sí, que sí, estoy aquí. Tiempo. Sí, estoy aquí, gilmer Vale, Y perfecto, yo creo entonces. que, no sé, este, en unos cinco, diez minutos, ¿qué opinan ustedes para que ellos se...? Yo creo que estaría bien unos cinco minutos porque si no también el tiempo no va a ganar. Bien, listo. Cinco minutos entonces. Para que vamos comience. a tomar lista para ver quiénes son los que están. Exacto, si sí, pasan los cinco minutos, vamos pasando lista y vamos este exactamente eh, también tomando en cuenta que si algún equipo a la hora de que pasara lista o que fuera su, su competencia eh, perdiera conexión, pues que se le va a dar la oportunidad, no sé, Gilmer qué opinen, de, de poder retomarla, pero solamente en ese caso, ¿no? De que perdiera o qué va a pasar la Yo, conexión. Vamos a hacer pasar al último. Ajá, al último, exactamente. Vale, en todo caso, llamamos lista y, y después de la lista, pues comenzaremos ya con el reto. Bueno, vamos a llamar rápidamente al equipo Certricopa Equipa con el robot Raptor Acupe. No sé si está presente en sala. Presente Gilmer, buenos días con todos. Buenos días. El equipo Erjovita con el robot Erjovita 1. El equipo Erjovita con el robot Erjovita 1. Hola. Bien. Ah, vale, presente, muy bien. El equipo Erjovita con el robot Erjovita 2. Hola. O bueno, en todo caso... Ahí está el Jovita 2, Silmer. Ah, Digan ah, vale. presente o, o acá estoy eh, para que puedan sí, para, se escuchar. Para poderlos, ver, ¿no? para poderlos ver y saber quiénes son los que van a competir. Eh, el equipo el Jovita, robot el Jovita 3. Sí, Hola, acá te veo presente. Ah, vale. Certro eh, Coffee con el robot Clash. ¿El robot crack. Eh, Gilmer, eh, con respecto al robot crack, no se va a poder presentar por corte de fluido eléctrico por la zona del alumno. Ah, vale. Lo, lo, lo sentimos. Bueno, son cosas que a veces sí, pasan. Sí, qué pena. Bueno, seguimos con la lista. Jovita, ¿El, el equipo Jovita, robot Erjovita 4. Hola, buen día, perfecto. Ah, perfecto. Vale, vamos reconociendo a los diferentes estudiantes. Eh, el equipo Erjovita, robot Erjovita 5. Presente. Excelente, muy bien. Equipo Erjovita, robot Erjovita 6. Presente. Excelente, muy bien. El equipo Sertrikov, Arequipa, robot Kibo. Presente. Excelente. Eh, equipo Erjovita, robot Erjovita 7. Presente. Muy bien. ¿Equipo Erjovita, robot Erjovita 8? Presente. Ah, muy bien. Erjovita, bueno, ¿equipo jovita robot Erjovita 9? jovita 9 no le anda en la cámara, pero ahí ponen presente en, en, sí. en el chat. Vale, vale, perfecto. Eh, ¿El equipo Erjovita y robot Erjovita 10? 11 no, no existe el covid -19. El 11. Ah, el 11. Sí, se colocó sin querer, explicó la profesora, y bueno, él quedó directamente 11. Vale, perfecto. ¿Está presente? Presente. Sí. Vale, yo creo que ya hemos pasado la lista correspondiente. Entonces, eh, vamos a llamar, eh, en este caso, el equipo de Certricopa Equipa con el robot Raptor Acupe. Así, por favor. Hola. ¿Vale? Nos nombraron a los de Salta. Ah, los de Salta. Mil disculpas. Eh, sí, ahí no pasa nada. Tenemos dos equipos. Vale, vale. Miss mis Ana. Eh, sí. No sé si me puede confirmar. El equipo de Salta. Sí, correcto. Sí, tiene sí. dos equipos. Dos equipos. Ah, Está este, en Rocío, Maidana, a ver, sí, en el Mark 5003 y no, Blue no. Robot. Mark era de la anterior competencia. Sí. A ver, esperen un segundito. Tengo dos para colorín. Exacto. Uno. Bien. Bien. Por favor, profesora Verónica. Sí, sí, el grupo del alumno Luna, Guerrero y Ferreira. Team Puede Crow. colocarlo en el, por favor, que quede ahí en el cuadro, el nombre del, está del colocado grupo. el nombre, en la pantalla está colocado. Tim Crow. ¿Es el que dice Tim Crow? Exacto. Estoy con la planilla. Bien, ahí está, Tim Crow. Bien, bien. Y el otro equipo es Club Robot. De hecho, están juntos, ¿no? Se oyen en la misma área. Sí, están en una escuela. Los okay. dos están en una escuela. Sí, están en una escuela. Team Cloud y Club Robot. Uh -huh. Vale, Bien. entonces ya en eh, los registros vamos cambiando, en todo caso ya todo está listo, listo entonces eh, algún participante que no se le llamó por favor. No, son los dos únicos, creo que faltaban de salta. Nada más una solicitud Gilmer, a todos estoy viendo que eh, si sí tienen algunos el nombre de su robot con el que se eh, van a participar, entonces si pudieran cambiar o les cambiamos el nombre para que cuando les toque participar tengamos bien en cuenta cuál es su, su pantalla. Que le cambien el nombre o se los cambiamos. Blue Robot sí está, Tim Crow también está, todos los de El Hobito también tienen el nombre. Nada más, por ahí tengo a Camila, que no tiene el nombre. O está muy largo, nada más cambiarle. Eh, le pongo el nombre de mi robot. Y mi vida, por favor, sería grandioso. Gracias. Adiós, gracias. gracias, gracias, gracias. Ok, el Jovita 9 no tiene ni micrófono ni cámara, Gilmer, para estar muy conscientes de que todo lo van a estar contestando por chat. Vale, perfecto, perfecto. Eh, es Jovita 9, ¿verdad? Ok, lo voy a considerar por aquí. Bueno. Eh... Vamos a comenzar en todo caso, ya me están dando la indicación para que podamos comenzar. Recordarle a todos, ya quedó claro todo, la determinación al final es de los jueces. Sí, por favor. Y bueno, eh, vamos a pedir al primer equipo y vamos a comenzar de esta forma. Colorint, eh, en esta oportunidad, vamos a llamar al equipo c Equipa Robot Raptor ACUPÉ. Vamos a pedir que nos pueda compartir pantalla. Y cuando cuente, bueno, en este caso, eh, vale, vale. Ya acabo de leer algunos mensajes recién. Listo. Muy bien. Bueno. Sí, puedes ponerle. A ver. Ya. No sé si notas, jueces, la, la pantalla que está compartiendo el participante. Sí, se ve. Sí, correcto. Eh, vale, vale. Todo listo, no ha Cambio senador o es compatible. <ríe> vale, vamos a ver el pateador. Creo Bueno, te vas a acomodando para comenzar con la competencia del día de hoy. A todo lo que está viendo en las redes sociales. En la categoría de coloring. Vale. Todo listo, participante del robot Raptor Akupef. Sí, Gilmer, a tu cuenta. Listo. Jueces, en todo caso, eh, a activar ya en este caso el cronómetro. ¿Sí? Bueno, yo lo voy a considerar, lo voy a llevar en el celular para, para tenerlo más de cerca y pues tomar la determinación correcta. Bueno, jueces, Guillermo, si estamos ya ok. Listo. Vale, entonces a mi cuenta de tres comenzará el robot Raptor cuenta de tres a la una a las dos y a las tres va en estos momentos el robot raptor con la programación respectiva recordarles que el robot tiene que estar dentro del cuadrado verde ¿Sí? vamos a ver eh, si alguien el día de hoy nos, nos muestra la programación en python o usa, en este caso, eh, no sé, sensores tal vez, eh, usen cadenas, en fin, vamos a ver. Bueno, ahí va el, el robot, en estos momentos, recordarles que el tiempo máximo que tienen es de 4 minutos. Mucho cuidado con el tiempo, mucho cuidado, mucho cuidadito, el tiempo es el que va a determinar ubicación, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy. Muy bien, tiempo. Bueno. Eh, determinación jueces. Sí, yo tengo un minuto y seis segundos. Yo tengo un minuto y diez segundos. Aquí hay una determinación, jueces. Eh, Comentarles que reglamento, bueno, en este caso la determinación y eh, lo que estoy viendo aquí es que el robot tiene que estar dentro del cuadrado verde. No sé si nos pueda mostrar en 3D, Henry. Porque queremos determinar si el robot está dentro del cuadrado verde. Porque de esta vista... Sí se ve salido, ¿no? Eso, justamente. Eso habíamos aclarado. Pero en 3D, no sé, Gilmer, ¿qué opinas? Está... Para mí está dentro. Sí, para mí está dentro. Digo, un poquito, a lo mejor los sensores están salidos, pero, pero está bien. No está centrado, pero está bien. ¿Tú qué opinas, Gilmer? Perfecto. Ni siquiera tocó la pared para decir que se fue a chocar. También está adentro. Vale, sí, sí, veo que las ruedas, las dos ruedas está adentro. Está sí, sí, sí, sí veo las dos ruedas adentro. Correcto. Vale, mucho cuidado con eso, por favor. A todos, por favor, tener mucho cuidado. Listo. Gracias por compartir pantalla. Vale, entonces vamos por el segundo participante mientras... ¿Qué tiempo se va a quedar, Gilmer, de 1.6 a 1.10? Tú tomaste tiempo, vamos a tomar... Sí, eh, ¿tu tiempo, Miss? 1.10. 1.10. En el caso el mío 1, fue 1.6 también. Ok, ok. 1.6. Entonces se queda 1.6. Bueno, tengan en cuenta. Está silenciado, no sé si Eduardo, es el que estaba hablando. Sí, como que oí que iba a decir algo y a la mera hora este, no, no se escuchó bien, pero, pero dejamos el 1 minuto 6, entonces, de acuerdo. Y si Eduardo quiere hacernos un comentario, adelante. Perfecto, ya acabamos de escuchar, es recontraválido todo. Sí, muy bien, ya las últimas determinaciones por aquí también. Correcto, listo, todo, todo claro. Entonces vamos ahora con el siguiente equipo. Vamos con el siguiente equipo. En este caso vamos con el equipo El Jovita. El Jovita 1. Llamamos el equipo del de Jovita al robot El Jovita 1. Para que nos pueda compartir pantalla. Si ¿Sí le puede dar nuevo archivo. Listo. A tu cuenta, Gilmer, o a tu cuenta, Guillermo. Eh, no sé si me pueda mostrar lo, donde dice el bloque de Tremotriz, por favor. Eh, sí, quiero ver si está todo ok. Vale, sí, sí, lo noto. Ok, listo. Eh, vale, por se tiene que compartir toda la pantalla. Ok, no solo la pestaña. Siempre pedimos que se pueda compartir toda la pantalla. Por favor, no sé si nos pueda compartir toda la pantalla. En caso tiene que dejar de compartir y volver a compartir toda la pantalla. Correcto. Eh, ahora sí, vale. Todo por igual. Vale. Ahora sí. parece que está compartiendo la pestaña, sigue, me, al parecer sigue con la, con la pestaña y no, no me aparece la pantalla completa. Sí, sí, mi vida, recuerda que cuando compartes tu pantalla selecciones pantalla y no la ventana que vas a compartir, sino toda tu pantalla, todo el escritorio. Eso, ahora sí, es correcto. Vale. vale, perfecto. Ok, entonces, eh, ponte cómodo, en unos segundos comenzamos, mientras yo voy dejando el cronómetro en cero, para poder comenzar ya con el siguiente equipo que ya está listo y presto. Ya Estoy no preparado. Tiene... Muy bien, ya está preparado. Entonces vamos a ir con el Jovita 1 a la cuenta de 3, ¿vale? A la una, a las dos, y a las tres. Vamos. Vamos el equipo, en este caso el equipo argentino, que está haciendo, sea presente, el jovita 1. No sé si nos pueda contar la misa Ana, de qué parte de Argentina son ellos. Bueno, sí, justo estaba por comentarte, Gilmer, Estos son varios equipos que están desde la provincia de Córdoba, participando. Este, así que son creo que cerca de tres equipos, dos equipos que están participando en este evento. Eh, los niños están teniendo, ya bueno, después le, le pediremos que comenten el tema de la edad. Este, pero bueno, eh, desde Córdoba, desde Córdoba están participando los chicos. Y veo la programación que están trabajando. Sí, es una creación de, de funciones con uso de sí. sensores. a diferencia de la anterior, con yes. la programación medianamente secuencial, ellos están trabajando con funciones. Sí, correcto. Eh, las funciones, muchos lo conocen como bloques personalizados. Vamos a ver. Va a salir el robot en estos momentos. Muy bien. Si estuvo dentro del cuadrado 2, lo vi claramente. Ahora por el el último número, que es el número 4, vamos a ver en cuánto tiempo va a llegar este competidor. Vale, tiempo, muy bien. Yo tengo tengo un minuto con 34, es lo que tengo yo aquí. Un minuto con 34 también. Un minuto vale. con 35, así está. Entonces, un minuto 34. Correcto, nos quedamos con un minuto 34. Y sí, pues decirle que muy bonita su programación, muy limpia, ¿eh? Muchas gracias. Muy bueno, estuvo muy bueno. Entonces vamos a llamar ahora al equipo de Erjovita, al robot Erjovita 2. Sí, por favor. Erjovita 2. Erjobita 2. No sé si está presente. Yo le veo en la sala de Zoom. Erjovita 2. Vale. 2. Sí, ahí, ahí está. está. Está apagada la cámara, pero sí está. Erjovita. Vale, perfecto. ¿Nos puede compartir sí, la pantalla? El Jovita 1. ¿Cómo gritan este chico? Erjovita 2. <risa> Yo creo que como van a usar una misma, es por eso Chilmer, ¿te acuerdas que van a usar una misma computadora? Vale, vale. Sí. En vale, acople, vale. sí. Muy bien, ahí vemos el competidor. Excelente. Seguramente en unos minutos ya nos comparte pantalla. Y hemos visto el uso de sensores. Ok. Que estuvo ahí, bueno, dentro de lo que se llama funciones. Muy buena, muy buena la, la programación. Ok. Yo ya voy dejando acá cronómetro en cero. Para poder dar pase al siguiente competidor. y ¿Sí ¿Se puede ir a archivo y nuevo proyecto para iniciar? Al parecer... Eh, y los no. estudiantes de este equipo argentino ya no están viviendo el, el patio de recreo. Lo están programando así. Vamos a ver si este participante también lo hace de esta forma. Al parecer ya le, ya le dio archivo. Sí, eh, ya, ya. Vale. Pero igual, muéstrame el bloque de tres motrices, que es uno de los, de los que hay que verificar bien. Eh, vale, ¿todo correcto? ¿Está correctísimo? Vale, entonces, a la cuenta de tres, por favor. ¿Todo listo? ¿El Jovita 2? ¿Sí? ¿El Jovita 2? ¿Listo? Si no pueden hablar, levanten la mano y me digan. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, a la cuenta de tres comenzamos. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. Vamos. comentaban a que este equipo es de de Córdoba? Así es, así es, todos los niños, la mayoría de los niños, la profesora es la profesora Cosio, que está también acompañando a los chicos, este Karina Cosio, ella es la docente a cargo del club de robótica. Excelente. Ya haremos que, bueno, en momentos previo a la finalización nos comente un poquito, ¿no? Sería bueno comenzar a, a charlar con ella, lo mismo que la profesora Verónica Pizzacic, y bueno, y Henry, ¿no? También. Sí, claro, una felicitación a todos los que son parte de esto como profesores, ¿no? Todos los que están detrás y les enseñan todo esto, que es una maravilla. Entonces, una felicitación también a ellos como formadores. Al parecer me parece que bueno es una casi idéntica a la otra. pero bueno, bueno, veo que también es un poco distinto, pero cada participante tiene su forma de, de programar. Claro. tiene su estilo. De, de desarrollar. Sí, correcto. Eso es algo que a veces estén en el aula, ¿no? El docente debe promover eso, el pensamiento libre, ¿no? Porque, bueno, no todos los problemas son iguales. El problema es lo mismo, pero la forma de resolver son diferentes. Y cada uno encuentra de esa forma su lugar en la programación. Vale, ahí sale el robot para poder llegar, en este caso, al punto número 2. Correcto, lo vi dentro. Va a pasar en unos minutos para ir al número 4. Vamos a ver en cuánto tiempo llega el número 4. Muy bien. Tiempo, bueno, yo tengo un tiempo, me parece que Robot si está dentro. correcto. Eh, yo tengo un tiempo de, de dos minutos, si está adentro, de dos minutos con cinco segundos, en total 125. Es tengo lo que yo tengo: dos minutos con cuatro segundos. Sí, yo tengo dos minutos seis. Yo creo que me tardo más en apretarle. Voy a ser más rápida. Vale. Entonces, nos quedamos con el. Dos, cuatro. Sí. Entonces, eh, total son 124 segundos que hizo este competidor. Y bueno, vamos a pedir Felicitaciones ahora. Felicitaciones a Ergovita dos. Se está retirando. Felicitaciones. Muy bien. Ahí está Ergovita 3 Sí, la Jovita 3. Vale. Muy bien, ahí está eh, el pequeño. desde, Bueno, en este caso, sí, desde Argentina. Vamos Así es, provincia de Córdoba. Excelente. Entonces, vamos a esperar un segundo para que nos pueda compartir pantalla. Recordarles que en esta categoría tenemos una buena cantidad de participantes. Los cuales seguramente van a estar con todas la, las intenciones de, de poder ganarse una acreditación al RoboJam All Star. ¿Vale? Entonces, si ya puede compartirnos pantalla, igual nos avisas. Recorrerles a todos que tienen cuatro, sí, cuatro minutos, reto completo para poderlo hacer en cuatro minutos. Y por ahora, los que ya participaron estuvieron dentro de los cuatro minutos. Hacerles también la observación, Gilmer, a los que están usando la misma computadora, que reinicien también la partida del robot, que vi hace ratito que no partió. Entonces, igual, eso. Sí, ponerle atrás, Vale, vale. Entonces, el a 3, coméntame si ya están listo. Sí, sí, señor. Entonces, cuando cuentes de tres comenzamos. ¿Sí? Comenzamos cuando cuente este 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Perfecto. Yo acá voy con el cronómetro. Espero que me ayude. A mí me maravilla mucho el dominio que tienen de los bloques y la ubicación. Es, es, es admirable, chicos. Un res, mi respeto para todos los que están participando. viendo el participante va cambiando algunos parámetros para que su robot eh, pueda salir en marcha. Vamos a ver. Le deseamos lo mejor al participante y esperemos que lo pueda resolver. Miss Ana, cuéntenos eh, la participación de este equipo ya en los torneos de robótica y en Argentina. Eh, miren, la verdad que este equipo, el de Córdoba, eh, sé que estuvo participando en algunos torneos, eh, pero cuando hicimos la convocatoria aquí en Roboyam, Argentina, bueno, ahí están. Salió el robot, uy, uy, uy, algunos problemitas en la programación, seguramente lo va, lo va a arreglar. Sí. Vamos tiene a ver tiempo. Si se puede. Tranquilo, tiene tiempo. Vamos a ver qué resulta. Está verificando todo. Si está OK. OK, ahora sí, le va a dar play. Ahí está. Vamos, vamos, que si va el robot, va por su primer punto, que es el número 2. Vamos a ver. Uy. Se quedó en eh, una parte atrapada el robot. Por ahí hay algunos bloquecitos que, que hacen falta. Bien. Sí. Muy bien, ya llegó el punto número dos, va Vamos ahora por el bien. número cuatro. Esperemos que lo haga dentro de los cuatro minutos. Sí, señor, esperemos que esté dentro de los cuatro minutos. Bien. ¿Tiempo? Muy bien. Muy bien, tiempo. Yo tengo tres minutos con treinta segundos. 3 minutos con 33. 3 minutos con 32 también. Vale, nos quedamos con 3 minutos 32. Vale. Es decir, estaría haciendo un total de 200... Eh, 200... 12. 12. Correcto. 12. ¿Sí? sí, correcto. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Algobita 3. Objetivo cumplido. Muy bien, felicidades. El Así equipo... es porque es fundamental, ¿no? Eso, destacar que él ha pasado y ha logrado el objetivo, ¿no? Más que nada. Ahí está el 4. Sí, recuerden que Clash, el equipo Clag, eh, no va a estar en esta competencia. Eh, bueno, mencionarles a todos que tienen dos rondas, tienen dos oportunidades de poder. Reducir su tiempo o hacer récord. Vale, entonces ya está eh, el participante del COVID-4. ¿Todo ok? Ah, si sí se va en archivo y nuevo proyecto del bloque, por favor. Sí, por favor, archivo nuevo proyecto. Ya puse nuevo proyecto, señor. Igual, muéstrame el bloque de Tremotriz, por favor. El de Tremotriz. Disculpe, ¿cómo? El bloque de tremotris, por favor. El bloque Dale de tremotris. Dale aquí donde dice tremotris. Sí, si del lado pasar. izquierdo, mi vida. Lado izquierdo, ah, el primero. Ah, el, ah, el, ah, el, el, el azul. A tu lado izquierdo, el circulito de color azul que dice tremotris. Abajo. Abajo, abajo. Ah, ahí no. No, no ese es el idioma. No lo cambies. Bueno, vamos a volver chinitos, a vez por ahí. El, el bloque de tremotris, el que está de imán, a su lado. Porfa, el azul el azulito oh, ahí, ahí. Ah, muy bien vamos, uh, vamos a ver si está bien todo ok si sí está bien correcto correcto el participante de jovita número 4. entonces ya estamos listos ok todo perfecto sí vale entonces cuento hasta tres y comienzas a la una a las dos y a las tres vamos Vamos Saludos especiales para todos los que están viéndonos en las redes sociales, un gusto que estén presentes el día de hoy, viendo esta competencia del Robo Young Argentina la categoría Coloring, recordarles que ya se aproxima en octubre fin de mes de octubre, se aproxima el Robo Young All Star, donde van a estar varios países que ya consiguieron su acreditación, y otros que van, así como ahora en busca de acreditación para la gran final de Robojan All Star vamos viendo, recordarles que la próxima semana también se viene tenemos Robojan, bueno, octubre iniciando octubre tenemos Robojan eh, México, como también Robojan España, todos los que no pudieron acceder a una acreditación pues, tienen esta, esta revancha de estos dos países para que puedan acceder a la acreditación vamos con el joguita número 4 que ya va dejando todo ok Seguramente en unos minutos vamos a ver que su robot se va a encender y va a salir, en este caso, ya en acción. Bueno, pero es, es muy interesante esta forma de, de poder usar sensores, operadores, eh, los bloques, lo es en este caso, de, de control, eh, las la funciones. Vamos a ver, si ya en unos minutos sale el robot del participante del Jovita cuatro Mucho ánimo, mucha fuerza. La idea es llegar, cumplir el reto. Eso es lo más importante. Vamos a ver si el robot llega a la meta. ¿Correcto tiempo? Yo tengo dos minutos 28. Dos minutos 29. Vale, yo tengo el tiempo de dos minutos con 28. Señor, dos 28. lo visto, sí, sí está. Muy bien, en todo caso, el tiempo sería de dos minutos con... 148, 148 segundos es el tiempo que obtuvo este robot. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ir a la tabla colocando. Bueno, mientras se va listando el jovita número 5, Esperemos que le vaya muy bien a número 5. Desearle los mejores éxitos a este participante. Que también, bueno, eh, es de Córdoba, si no me equivoco, Miss Ana. ¿Es de Córdoba? Sí, sí. Todos los Ergobitas, hasta el número 11, pertenecen a la provincia de Córdoba. Ah, vale, sí, perfecto. Sí. Todos están siendo este, tutoriados por la profesora Karina Cosio. Sí, la ah, verdad vale que un, un gran acompañamiento. ¿Ví que le puso a, eh, nuevo proyecto? ¿Ustedes corroboran jueces? Sí, puso nuevo proyecto. Pero también pide eh, de, refrescar la, la, el navegador. Ajá. Podría refrescar el navegador en la parte de arriba donde está la flechita que va para la derecha. Ahí, excelente. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Erjovita? Sí, listo. Muy bien. Entonces, a la cuenta de tres vamos a comenzar. A la una, a las dos y a las tres. Vamos ahí con el participante de Ercovita, desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Así es. A ver. Ana, en Argentina. Muy bien. Sí, Argentina, sí, Córdoba, este, Córdoba está prácticamente casi al centro de, de Argentina, medianamente, está abajo de, de, de la de Tucumán, este, donde estamos nosotros, que somos, bueno, eh, como dice el jardín de la República, donde se celebró la independencia. Ellos están ya yendo más este, hacia el sur. Sí, este, ya, bueno, vamos, eh, hay unas fotos, unas imágenes que ya les voy a compartir después. Es un grupo de, de niños que están participando en este evento, ¿no? Y yo creo que deben tener 12 años. Ya, bueno, la profesora nos comentará en unos minutos. Me gustaría que ella haga un relato, ¿no?, de, de su equipo. Bueno, veo, veo que la mayoría está trabajando con lo que es... El diseño de funciones. Normalmente conocido como bloques Me. personalizados. Sí. Mira. Vamos a ver, ya va el robot en marcha. Ok, llegó el número 2, va a poner el número 4. Vamos a ver si logra superar, a, en este caso, a los demás participantes con su tiempo. Va a llegar al número 4. Perfecto. Okay. Yo tengo. Dale, Guillermo. Ok, yo tengo un minuto cuarenta y seis. Sí, yo también tengo un minuto cuarenta y seis. Perfecto, yo también tengo ese minuto, el minuto cuarenta y seis. Primera <risa> vez creo que coincidimos los Apreto bien, a No sé si soy yo, pero yo te escucho muy al fondo. Eh, vale, vale, voy a tratar de. De superar con, con la intención de mi, de, de mi audio. Me parece que se bajó solito. Este sí, sí, porque se escuchó un poquito. Te estás escuchando muy bien y se bajó un poquito, pero ya se escuchó mejor ahorita. Vale, perfecto. Entonces, muy bien. Vale, entonces nos quedamos con el tiempo. ¿De cuánto, Miss? 1.46. Vale, vamos a colocar entonces ya el tiempo repetido. Al participante de Erjovita 5. Muy bien. Se va alistando Erjovita 6, por favor. Recordarles que Erjovita 5. Acá está. Muy bien. Excelente. Recuerda, ah, exacto, refrescar la página. Excelente, muy bien. Estoy listo. Vale, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Ok, cuento hasta tres y comienzas. A la una, a las dos y a las tres. Viene con todo el participante con una velocidad de ahí a tremenda, acelerando ya la marcha en estos momentos. va dejando todos los bloquecitos claros precisos Uy, creo que va a usar variables bueno yo dije ya, ya voy a usar eh, variables iba a usar caracteres o en este caso arrays bueno pero ahí está usando funciones muy bien Muy bien, el participante. Vamos. bien el equipo de Erjovita en esta oportunidad representando a Córdoba Argentina vamos viendo la resolución muy buena así es excelente bien ahora sí ya le puso play bueno, hay algunas determinaciones que faltaban. Vamos a ver. Ok, ahora sí, ya lo mejoró la velocidad y sale ya con fuerza el robot para llegar a la posición número 2 y luego seguramente se va a dirigir al número 4. Vamos, todo listo, agarrando ya lo que se llama el cronómetro para poner el padre respectivo. Va a llegar a la posición número 4. Vamos a ver si el robot cumple llegar al objetivo siguiente, que es el número 4. Bien. Tiempo? Yo tengo 2 minutos con 40 segundos. 2 minutos 40. 2 minutos 41. 2 minutos 40 se queda. Sí, correcto. Nos quedamos en 2 minutos con 40. haría un total de 160 segundos. Perfecto. 160 segundos. El jovita 6. Chao. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a llamar al robot Kibo, Si está presente. Sí. Perfecto, podrías compartir pantalla, por favor. Eh, no puedo estar compartiendo otra persona. Ah, vale, vale, podría dejar de compartir pantalla. Gracias al equipo de Erjovita. Eh, no sé si pueda dejar de compartir pantalla, porfa. Sí. Yeah. ¿Quién me ahora? ¿El equipo Kibo y el equipo Certificado Farequipa? Despertar. Bueno, ahí tienen que restablecer, o sea, cargar de nuevo la página. Refrescarlo la página, muy bien. Archivo y nuevo proyecto de blockchain. Ok. parece que esperemos que, que pueda abrirse el, el patio de recreo me parece que tiene alguna dificultad pero esperemos que, sí. que se puede abrir tranquilo que vaya vamos con fe como decimos aquí en Perú bueno cualquier cosa ustedes decidan si les quieren que pase al final puede cerrar, cerrar el escenario y volver a cargar o le da aquí, ahí donde dice comienzo, a veces rápido carga de esa forma el patio de recreo. Ahí donde dice comienzo, donde está el play. Okay. Creo que ahora sí todo está listo. listo. Vale, entonces, jueces, vamos a comenzar. Atento a la, a la participante. Contamos hasta tres. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. Yo lo siento un poco congelado, pero esperemos que esté yendo bien, espero que no sea la señal de internet. Sí, se siente un ruido, ¿no? Un ruido de fondo. Eh, sí, creo que es normal, normal de, de la laptop o en este caso del micrófono que esté usando. No, entonces sí, hay algo diferido, pero. Bueno, esperemos que no se haya congelado, yo veo congelado, bueno, no, no se congeló, está está con los parámetros, excelente. Sí, pero silenció el, el sonido. Sí, vamos a ver. Vale, seguramente ya en algunos minutos el robot va, va a salir ya en marcha. Bueno, vamos a ver. Sí, yo veo que no, bueno, no está diferido. Creo que sí, ahora sí está normal Va lento pero Va lenta pero seguro Recordarle que tiene cuatro minutos, por favor. Tiempo. Bueno, vamos a dejar que termine, por favor. ¿Sí? Porque ya se cumplió los cuatro minutos. De todas formas, dejamos que termine. Ok, muy bien. Felicidades. Te queda una ronda más donde seguramente vas a mejorar bastante. Felicidades, cumpliste con el reto. Muy bien. Excelente. Excelente muy bien, Jimmy. Perfecto. En todo caso, vamos a hacer lo siguiente. Eh, vamos a conseguir el tiempo tope de 240 segundos. Vamos ahora al equipo Erjovita 7. Ahora sí le toca nuevamente al equipo Erjovita 7. ¿El equipo Erjovita? Ahí está, sí. está compartiendo. ¿Dónde Vamos está Erjovita 7? Muy bien. Ahí está. Mientras yo voy colocando mi cronómetro en cero para poder continuar. Vale, ya la tengo en cero. Bueno, jueces, ¿aprueban el todo ¿Está bien? Yo veo que sí. ¿Ustedes cómo lo ven? Gilmer, eh, si sí, sí hay eh, algún mensaje de Eduardo por por este. Vale, vale. Sí, correcto. Me había olvidado de ese detallito. Muy bien. Sí, correcto. Correcto. Muy bien, ahí saludos para Mr. Roboto, que nos, que nos sigue viendo y nos guía. Muy bien, excelente. Estos jueces aprueban que ya, no, todo está ok. Perfecto. Entonces, participante de la cuenta de tres comienzas. Voy a contar a la una, a las dos y a las tres. Vamos. Perfecto, ya sale el cronómetro. Vamos a ver qué solución le da este participante al siguiente reto. Tiene que llegar al número dos y al número cuatro. Seguramente en breve también vamos a tener la participación del otro equipo argentino que está seguramente ya con todas las pilas recargadas. Y el govita 7 también, bueno, pertenece a Córdoba. Correcto. El otro equipo argentino, ¿de qué zona es? Misana, si me podía comentar. El de la provincia de Salta. En La provincia de Salta se encuentra más al norte de Argentina, o sea, está Jujuy que es la botita, como decimos nosotros, la botita del país. Eh, y abajo se encuentra la provincia de Salta, una zona hermosa tanto como Jujuy y Salta, sinceramente, para ir a, este, también a hacer turismo, igual que Córdoba, ¿no? Este, en zona muy turística. Eh, bueno, ahí en la zona de Córdoba se encuentra la profesora Verónica, ella es docente en un terciario y también este, en un secundario. En, en este caso, los participantes de Salta son estudiantes de, de la escuela, ¿no? Donde ella está participando y acompañando esto, este proceso. Ayer ellos salieron también, segundo, en las competencias que se hicieron por la mañana de Skill Drive. Bueno, ahí está. Excelente, muy bien. Tiene unos planitas con el bucle ahí. Seguramente ya lo va a cambiar. Vemos en acción ya el robot. Y esperemos que cumpla. En este caso, los objetivos, llegar al punto número 2 y luego al número 4. ¿Sí? Llegó al número 2. Se va ahora, se erige para el número 4. Vamos a ver con cuánto de tiempo lo hace este participante. ¿Tiempo? Yo tengo un tiempo de tres minutos con diez segundos. Tres minutos diez. Tres con diez. Vale, en todo caso nos quedamos con ciento noventa segundos. 190. Vale, entonces llamamos a el jovita número 8. Eh, Recordarle que fuimos bien específicos al momento, eh, en la primera oportunidad, de que si traspasaba eh, la pared, en este caso, pues iba a haber una penalidad. Nosotros hemos visto que llegó eh, el robot, o sea, ya cumplió el objetivo. Y ya más allá, pues, que se ha ido, pues, pero está dentro ¿no? Dentro que llegó, pasó por ese, eh, en este caso, punto número 4, lo cual le da eh, la verificación de que sí, o sea, eh, llegó correctamente ese punto. ¿Vale? Así mismo es. Correcto, muy bien. Vamos entonces ahora con el jovita número 8. No sé si está presente por ahí. Refrescar la página mejor para que podamos, eh. exacto, gracias. Listo. Vilma. Listo, perfecto entonces, cronómetros en cero. Vamos a dar la partida al siguiente participante. Entonces cuentas a tres y comienzas. Uno, dos y tres. Vamos viendo, está creando la, las funciones lo, o los bloques personalizados, como muchos lo conocen. De esa forma, vamos a ver en cuánto tiempo lo desarrolla y termina la programación este participante. Vamos viendo ahí el desenlace... Vamos viendo ahí la programación. Vamos, Ya está en acción el robot. Vamos a ver en cuánto tiempo lo hace, cuánto tiempo demora para llegar al punto número 4. Ya está cerca. Yo tengo un minuto con 48 segundos. ¿Correcto? Está preciso, está. Un minuto con 48 también. Un minuto 48 Perfecto. Entonces, ha hecho un total de 108 segundos. Muy bien. Vamos a invitar el Jovita número 9. Jovita 9, porfa. Vamos a ver si ya está el participante del Jovita número 9. -9. No sé si nos puede compartir pantalla. El Covita 9. Sí está, sí está en, en, en la sesión, pero este, vamos a esperar que... Sería ya bueno no, que no, habilite no, el audio para que puedan escucharlo. Vale, si es que no tiene audio, no, no, hay, no hay ningún problema. Ah, bien. vale si no tiene el audio pero creo que está la cámara pues me, me levanta la, la mano y me dice que si sí está bien eh, ¿Podría refrescar la página por favor porfa podía refrescar vale bueno jueces. ¿Aprueban, verdad? sí Perfecto. Muy bien. Entonces, en la cuenta de tres. Comenzamos a la una, a las dos y a las tres. Vamos. Recordarle que el participante debe llegar al número dos y luego al número cuatro. Seguramente va listando ya todos los bloques, las funciones, los famosos bloques personalizados, en el cual los, los participantes que programan aquí en Vexcode, justamente en las funciones, pues ellos colocan el nombre adecuado, y dentro de eso van a programar otra programación. Vamos a ver, está usando ya operadores, está usando evento, está usando control, muy bien. A ver, vamos a ver si, si todo Ok. Recordarles a todos los participantes que tienen cuatro minutos para poder resolver, en este caso, el reto, que es ir de la posición 2 a la posición número 4. Saludos a todos los que están siguiendo en las redes sociales. Si por ahí alguien de ustedes me ayuda para leer los comentarios. Hermanos, para recalcar. Eh, si no se cumple todo, todo el, el reto en cuatro minutos, eh, también se le tiene que sumar una penalización de 60 segundos, ¿verdad? O sea, son cinco minutos en total. Y haría un total de 300 segundos. Así mismo es. Vale, en estos momentos ya le puso play y va a salir el robot. Sale con el Robot para llegar a la posición número 2. Eh, ¿Me confirma si entró en el 2? Vamos a ver si realmente entró en el número 2. Yo vi que entró. Vale. Muy bien. Tiempo. 2.23. Dos 2.23. Dos correcto, también tengo dos minutos con 23. Eh, Miss Gaby, usted se, dio, se percató que en el número dos ingresó, logró ingresar el robot? Sí, sí, yo también vi igual que Guillermo que sí ingresó, sí. Vale, a mí no me quedó claro, pero la decisión de los, la mayoría de los jueces hace que, que se cumpla, entonces vamos a considerar dos minutos con 23. ¿Sí? Ok. Entonces voy a poner, vamos a poner 143 segundos. Muchísimas gracias. Gracias por compartir pantalla. Vamos a pasar a otro participante. Llamamos en esta oportunidad a Erjovita 11 en su primera ronda. Vamos a ir con la participación. En este caso, la última participación en la primera ronda de Ercovita, Ercovita once, ya presente. Bueno, tiene que establecer su página. Sí, por favor. Archivo nuevo proyecto de bloque. Listo. Vale, correcto entonces, cuentas a tres y comenzamos a la una, a las dos y a las tres. Viendo en estos momentos cómo va resolviendo el reto el participante de Ercovita, el último participante del club de Ercovita. En esta oportunidad estamos en la primera ronda. Los participantes, y una consulta hasta ahora no se batió récord todavía de, de aquel competidor. No me acuerdo el nombre eh, el el fue en, en, en Colombia, creo que fue. ¿Colori? Sí. Ah, bueno, tengo entendido, en la base de datos de Robo ya eh, está, eh, le corresponde a José María, eh, es de Perú, que tiene sus cuarenta y tantos segundos. Sí, sí, así mismo. Sí, el mismo participante. Saludo especial para, para José, para José María, que seguramente lo vamos a ver. Eh, recordarles también que también, eh, bueno, hubo una exhibición allá en Perú. ...entre Daniel Blanco y juntamente con Mr. Rodoto... Una, en, uno, ...en un duelo de uno a uno... ...y vaya que, que estuvo bueno... ...y pues muchos por ahí pues, pedían, te comento... ...que pedían que haya un reto entre José y Daniel Blanco... ...pero eso lo vamos a ver seguramente en el Roboyan Olesar... ...en octubre, fin de mes... ...seguramente con los demás clasificados de la India... ...de Brasil, de mismo Colombia... Eh, tenemos participantes de Bolivia en fin eh, se va a ver bastante, muy bien tiempo, tiempo, tiempo, tiempo yo tengo dos minutos con 32 segundos dos minutos 32. y dos minutos treinta y dos minutos 32 se queda, ¿no? sí, nos quedamos con dos minutos con 32. total, 152 segundos ¿correcto? muy bien Hazlo con mucho cuidado no me vayas a desconectar. Okay. <risa> Correcto, vamos a llamar ahora entonces al equipo de Team Crow, sí, Team Clow, por para que nos pueda compartir su pantalla. Eh, vamos a ver este equipo, ¿de dónde viene Misana? Si nos podía comentar de qué parte viene este equipo, de qué zona de, de Argentina es este equipo. En el equipo que está participando... Sí, perdón, equipo. justo Gilmer, justo estaba con el problema de señal que estoy viendo la cámara por favor, nombrame el equipo el equipo Team Cloud de qué parte de Argentina es es de Salta, es de la, la provincia de Salta. Salta sabes que por las dudas, no estoy pudiendo este, activar la cámara estaba viendo ese tema y ya le había mandado un mensaje pero sí, bueno, este, el grupo de Team Cloud es este de Salta como le decía eh, en la zona del noroeste argentino se encuentra Sí, es una provincia muy buena, les aconsejo para hacer turismo también, así que espero algún día nos podamos reunir este, en algún punto, ¿no? Algún punto medio, los Roboyam. Sí, sería genial. Sería no genial. estaría mal, ¿no? De hacer un, un congreso, una jornada, para poder este, estrecharnos entre todos. Así es, muy bien, mis Ana. No sería mala idea, ¿no? La planteamos. He hecho que sí, he hecho que sí. Bueno, Team Cloud está compartiendo pantalla al parecer. Eh, ya le diste refrescar, por lo que no vi, me parece se puso algo estático mi, mi máquina. Pero bueno, si sí. no ponle nuevamente refrescar, por favor. Sí, Refresca el... Archivo y nuevo proyecto de bloque para iniciar. ¿Vale? a cero, bloque está así, el playground y tenemos. Listo, vamos a esperar que cargue para darte ya la señal. Eh, competidor, ¿está todo listo? Está eh, todo listo. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a la cuenta de tres: a la una, a las dos y a las tres. Vamos. Ellos están participando de, de Salta en esta oportunidad. No bueno, se había comentado. ¿Sí? Así es. Bueno, sigo peleando yo aquí con mi cámara. Vale, vale. <risa> ¿Qué va Esperemos a ser? que se pueda solucionar. Bueno, bueno, no tener que... Si no voy a tener que salir y entrar de nuevo, pero estoy tratando de agotar los medios. Sí, muy bien. No, vamos, vamos con fuerza, con fe, con fe, como decimos aquí en Perú. Así, ah, exactamente. Muy bien. Bueno, mi forma de decir eh, mía es con fe y harto ji, porque puede salir como no puede salir. Y como sabemos que la HIT, pues te, te controla un poco por el mismo sabor y, y la situación, por eso siempre digo con fe y harto ji, porque no puede, puede pasar uno, puede pasar el otro. Así es. Y bueno, vamos a intentar. Con calma. Vamos a ver, está usando full bloques eh, personalizados, en este caso las funciones. Ya llega al número 2, eh, no sé si logró entrar al 2. Sí, sí entró. Ah, vale, vale, si ustedes me lo dicen, genial, genialísimo. Vamos a salir con todo este robot, ya va a llegar a la posición número 4, que es el objetivo y... ¿Tiempo? Está Listo. Muy ajá. bien. Yo tengo un minuto con treinta y dos segundos. Yo uno treinta y cuatro. Yo tengo uno treinta y cinco. Vale, nos quedamos entonces 32. con treinta y dos. Noventa y dos segundos. ¿Con cuánto? Uno treinta y dos segundos. Uno treinta y dos segundos. Sí, eh, sería total noventa y dos segundos. Vale. Entonces, gracias por compartir pantalla, vamos a ver el pase al equipo de Blue Robots, ¿sí? justamente al Blue, mejor dicho, Blue Robots, ¿sí? vamos a ver el pase al siguiente estudiante, que seguramente está con fuerza de querer obtener el primer lugar y poder clasificar al Robo-Chang Olesar. compartir pantalla, por favor? Sí, Tenemos un gran dato que nos acaba de hacer llegar nuestro gran amigo Mr. Roboto. Mientras el equipo de Salta se va acomodándose, vamos a leer el dato del día, gracias al oficio de Mister Roboto desde Colombia. El dato del día: el récord de coloring lo tiene José María del equipo CMR Gilbertec con 41 segundos. Pero el récord en estos dos puntos de 2 y 4 lo tiene Daniel Blanco de Uditech con 51 segundos, el cual lo hizo en el campeonato de SteamBots. Saludos cordiales para Daniel Blanco, que seguramente lo vamos a ver en el RoboJam All Star y también al señor José María, que tiene actualmente el récord en el RoboJam Perú. Vale, listo, eso fue el dato, gracias a Mr. Roboto. Ahora sí, regresamos nuevamente... Ah, Colorín, regresamos a Roboyan Argentina porque estábamos hablando ahí <ríe> de los demás Roboyanes. Vale. Listo. Entonces, ya está todo listo. En este caso, ¿es participante? La participante vamos a ver, creo que era un equipo de mujeres. Al parecer... Las, las participantes. Sí. Bueno, pues, re sí. re recargar la página, por favor? A ver, sí. podemos... Ahí están, re ellas son de Salta, Blue Robot... Muy bien, los felicito porque es el primer equipo donde este, los, tres, los tres integrantes son eh, señoritas. Así que bueno, gran equipo. Perfecto, muy bien, muy bueno. Éxitos a todos. Esperemos que Gracias. la nos pueda invitar hasta Salta. Gracias. ¿no? Gracias. Así es, vamos a Salta. Ahí nos recibe mm. Verónica con las estudiantes. Con los estudiantes también que están allá, así que tenemos sí. muchos espacios para salir a visitar. Ahí así es, es donde sale la empanada salteña, ¿verdad? Claro. Salteña, busqueña y tucumana. Sí, las mejores. <risa> la verdad. Muy bueno. Muy bueno. bueno vale Dale, un, poco de, un poco de gastronomía hablando ahí claro aquí este, en la Argentina se destaca por eso y el norte a ver tiene también lo que son los tamales el locro así, así es los tamales las humitas que son tan bueno vamos a mandar por encomienda para allá sí <risa> <risa> bueno continuamos. listo entonces están listos las señoritas del equipo de Blue Robot. Sí, sí. Muy bien, entonces a mi cuenta cuento hasta tres y ustedes comienzan. Vale, entonces le damos. Listo, ahora sí, sí. cronómetro en cero. Voy a contar hasta tres. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. El tiempo ya corre. Vamos a leer las redes sociales. Vamos a leer mientras el equipo de, de Blue Robot va programando. Vamos a leer la, lo que nos dice, nos trae las redes sociales los siguiente mensajes. Vamos, JM Team Club. muy bien. Seguramente de Argentina, saludos para Marquitos. Eliana dice, éxito a su escuela de robótica Jovita. Vamos, robóticos de Jovita, por parte de Juan Manuel. Eh, Rosana María dice, mucha suerte para los chicos de Jovita. Saludos para premier González, muy bien, nos dice, desde Perú. Eh, Verónica nos dice, vamos, robotistas del Club de Ciencia y Robótica del JM Estrada, 5.003 de Salta. Eh, por acá Juan nos dice, aguante, Gio, Marcelo, vamos, Valentina, Jovita presente, Marquito, vamos, JM, Team Cloud. En estos momentos va el equipo de Blue Robot, en este caso, se hace presente en esta competencia, tiene que llegar al número 2 y al número 4, eso sí, tiene que llegar sí o sí. Vale, lleva con fuerza, vamos a ver en cuánto tiempo lo hace, se va preparando ya ahí con los últimos bloques, recordarles a todos que tienen dos rondas para poder, en este caso, recortar su tiempo y, a, y acceder a los tres primeros lugares al podio, justamente. Ya estamos terminando con esta participación la primera ronda. Sí, señores, vamos. Ya, justamente, ya está el robot en medio camino. ¡Listo! Tiempo. Llegó, llegó el robot. Yo tengo un minuto con 47 segundos. Un minuto 47 también tengo. Un minuto 48, pero sí, un minuto 47 se queda, ¿no? Sí, nos quedamos con un minuto con 47. En total, de, en este caso, ha sumado 107. 107 segundos. Muy bien, 107 segundos. Listo, muchísimas gracias por compartir. Y de esta forma hemos terminado la primera ronda de Coloring en el Roboyang Argentina. Ok, muchas gracias por compartir. Gracias por compartir, equipo. pantalla. Lo que estuvo ausente, ¿verdad? Dime, Guillermo. Hay un equipo que estuvo, que está ausente, ¿verdad? Sí, hay un equipo que está ausente. Sí. De Henry, ¿no? De Certricot. Sí. A ver, Bueno. No tuve suerte, se me hace que voy a tener que salir y volver a entrar cualquier cosa en unos minutos, eh, porque no hay forma de la pantalla de la cámara. En hacen un descanso, chicos, este, para la segunda etapa, cómo, cómo lo van a organizar. Sí un pueden de, comentar. Un par de minutos. Comentamos? Tres, de cinco, dos. Eh, vale. yo, no sé si cinco o diez, si quieren ustedes, por el tiempo que han estado todos ahí, este, prácticamente casi una hora y media, o una hora actúen medianamente. Bueno, ustedes decidan, decidan los jueces. Creo que vamos por cinco minutos. Vamos por cinco minutos. Eh, vamos leyendo las redes sociales. Por aquí Marta dice: Vamos, robótica de Jovita. Más allá de resultados, lo importante es participar. Saludos a todos. Muy bien. Tenemos otro comentario de Ángela. Eh, sí, de Ángela. Dice: Vamos, chicos de Robótica Jovita. Toda la fuerza y la suerte para ustedes. Muy bien. Ahí está la barra del equipo de. Eh, en este caso, del equipo de, de Jovita. Muy bien. Felicidades. Vale, entonces. Comenzamos a las 10 con 10, porque ya pasó el minuto de los 5 minutos. Os queda 4 minutos más. Eh, les deseo a todos, por favor, dar lo máximo en esta última ronda para poder buscar podio, para poder buscar la clasificación al Robo Young All-Star. ¿Vale? ¿Sí? discúlpame, acá serían las 12 y 10. O sea, ah. empezar ir... claro. Vale, <ríe> sí. vale. Estoy con mi de Perú, claro, disculpas. los chicos deben, sí, ¿cómo? El profeta no sabe la hora. No, el bueno, me de desde de Perú. Eh, estamos aquí desde la ciudad de Sicuani. Y bueno, es un gusto poderlos acompañar. Entonces, 12 y 10, ¿verdad? Así es. Son las 12.06 ahora. Eh, te quiero comentar que tengo acá también unos anuncios. En Débora Andreu dice, vamos, equipo salteño. Eh, después, eh, Carmen Rosa Kuali Quispe. Eh, éxito, señoritas. María Vallejo, felicitaciones por el evento. Carmen Rosa Kuali Quispe, ella es de Perú. Dice muchos saludos desde Perú, Tagna Tagna, que será una localidad? Profe, ahí está. Bueno, son los anuncios que tengo también yo aquí en mis redes sociales. Perfecto. Tacna me hace sonar a Perú. Bueno, espero que Sí, sea por Perú, eso sea es una bien. docente de Perú, una profesora que es de robótica también. Que Excelente. es docente. Sí. Excelente. Saludos para la profesora. Allá en Tacna. saludo cordial. Y bueno. Chicos, les queda unos tres minutos más. Siéntase cómodos, liberen toda la tensión y a háganlo lo mejor en esta vuelta. ¿Vale? Tenemos que darle con fuerza. Con mucha bueno, fuerza. Quedan tres minutos. Gaby, contanos algo si querés, hasta que los chicos descansen. Ah, aquí tengo a un niño o que puede un poco. algo que me ha estado distrayendo un poquito, pero anda con su droncito. Entonces, este, <ríe> está. Puedo enseñarlo, puedo enseñarlo. Entonces, ya que me diste la oportunidad, que lo enseñe. Mira, ahí enseñalo. <ríe> Qué linda. Muy bueno. bueno. Muy bueno. Vale. Menos mal que son de un material que, que se repone, ¿no? <ríe> que no se rompe. Bueno, vamos a soltar con otros datos. Vamos a soltar los datos. Eh, los datos enviados gracias a la colaboración de Mister Roboto, que está en el bar también. Y está Así con el ojo sí. de halcón en todo lado. Bueno, Así vamos sí. a comentarles. <ríe> <Muy> <ríe> bien. Bien. Vamos a comentarles cómo está la tabla actualmente. Vamos a dar los, las cinco posiciones. Recuerden que queda esta última ronda. A darle lo mejor. Por ahí puede variar toda esta tabla. Eh, vamos a anunciar desde el puesto número 5 quién va en estos momentos. Va el equipo de Blue Robot con 107 segundos. Eh, Erjovita 5 va con 106 segundos en la cuarta posición. En la tercera posición está Erjovita 1 con 94 94 segundos. En la posición 2 actualmente está Team Cloud con 92 segundos y en la primera ubicación está eh, Raptor acupe con 66 segundos. Por ahora, así va la tabla de posiciones de esta primera ronda. Recordarles que esto no es definitorio. Tenemos una última ronda donde seguro muchos de los participantes van a dar, eh, van a poner, como quien dice, van a acelerar, van a poner la velocidad a top, al tope y van a querer estar dentro del podio general. Entonces nos queda una última ronda más a darle con fuerza a todos los participantes muchos ánimos y seguramente están ya con todas esas ganas de que ya sea la segunda ronda. Eh, Guillermo, en Paraguay, eh, ¿qué hora se tiene actualmente? Ahora mismo es 11 y 10 minutos. Una hora atrasada de Argentina y creo que con Perú estamos igual, ¿verdad? Eh, una hora adelantada de Perú. Aquí en Perú son 10 con 10 ya, exacto. Ah. En Argentina creo que son las 12 entonces. 12 y 10. Y Gaby deben ser las 10 y 10. Exacto, tenemos la misma hora, Junia y yo. 10 y 10. Bueno, también quería comentarles que la clausura de este evento... De nuestro primer show ya en Argentina va a ser a las 20 horas Argentina. Así que están ya todos invitados, papá, mamá, tío, amigos, todos los que quieran estar en esta clausura. ¿sí? Contaremos también con la presencia de nuestro, como dice este águila, <ríe> que está en todos lados, ya va a quedar así, Gino. <ríe> eh, Eduardo Restrepo, eh, desde Colombia, y bueno, todos los jueces que quieran estar. Están invitados a participar. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por acompañarnos. Perfecto. ya se cumplió. ¿Puedo hacer una consulta? Dale. Bien. Según nuestras anotaciones, Jovita 1 tenía una penalización y no vimos que la hayan computado. No sé si estamos equivocados. -1, no. no, no hay penalización, al menos yo no, o sea, sí se hizo una revisión eh, de, de ver si en, estaba dentro de, de, de la, del área, pero no se hizo penalización, al menos que, que no la haya yo registrado, Gilmer. No, no, no tiene penalización eh, R. 1, hizo un tiempo de 1.34. Sí, así lo tenemos anotado, como 1.34 y... Y bueno, y nosotros no, habíamos no había visto no. y incluso lo habían dicho de alguna penalización no, no, que la iban no, a realizar. No, no, no hubo equipos con penalizaciones, yo tengo todo anotado, no hay equipos eh, con penalizaciones. Bueno, mil disculpas, Perfecto. Eh, el, el equipo con penalización es el equipo de Kivo porque tuvo los cuatro, los cuatro minutos, pasó. Perfecto, Jovita 7. Eh, no, no, es Kivo, Kibo es otro robot. Es del equipo de Sertikov, al cual sí se le sumó una penalización de, de 60 segundos. Ah, sí, eh, es, vale, ese es el equipo que tiene. Sí, la única duda Nada más, está bien, gracias. Perfecto. Perdón, sí, la única penalización aplicable en este caso de toda la, la competencia fue porque terminó en los cuatro minutos, o sea, se le aumentaron por eso, pero no hay penalizaciones por no haber entrado en el área o cualquier de esas, no hay ninguna en ningún equipo Perfecto, bien, gracias Perfecto Bueno, creo que ya están en tiempo Sí, listo, vamos a dar ya sí. eh, eh, paso a la segunda ronda la bienvenida nuevamente a todos los que nos siguen en las redes sociales, como también a los participantes a esta segunda ronda, la ronda decisiva, la ronda donde muchos van a querer acariciar o estar eh, hasta el último momento luchando por acceder a los puestos eh, muy importantes, los tres primeros puestos. Vale, en esta oportunidad vamos con, bueno, vamos a decir el participante de más edad. Como así le puso mi amigo Dino Morales en Perú. Y, eh, <ríe> bueno, vamos a dar el pase rápidamente a la segunda ronda y vamos a iniciar. <ríe> vamos a iniciar rápidamente y la segunda ronda. Vamos a pedir a nuestro gran amigo eh, Henry del equipo CERT equipa de la República Independiente de la Arequipa. Por favor, hacerse presente con su robot Raptor ACUPÉ porque vamos a iniciar ya la segunda ronda. El niño de 48. <ríe> Saludos para Mister, está en todo, está en todo, en todo lado Mister. Saludos para Mister Roboto. Vale, eh, no sé si lo podía refrescar la página, por favor. Vale. Perfecto. Bueno, entonces, jueces, ponemos cronómetros en cero para poder seguir con esta segunda ronda. Listo. Muy bien, entonces cuento hasta tres y comenzamos a la una, a las dos y a las tres. Vamos a ver si logra superar su tiempo establecido en la primera ronda. Si logra mantener ese tiempo. Si por ahí, en esta segunda ronda, hiciste un tiempo más del tiempo que, que obtuviste Digamos, pongo ejemplo, en la primera ronda hiciste 60 segundos, y en la segunda hiciste 80, pues va a prevalecer lo que hiciste en la primera ronda. Así es justamente. Y bueno, vamos a ver... ¿Cómo le resulta al siguiente participante? Luego se va preparándose el equipo de Erjovita, Erjovita 1, para que haga su participación correspondiente. Bueno, yo veo, veo pantalla en blanco o estoy mal. Todo se está viendo correctamente, simplemente se desfasó un poquito en, en la programación y bajó la pantalla, pero sí se vio. No sé, esa es mi percepción. A la hora de estar haciendo la programación, pero todo bien. Vale, perfecto bueno. tiempo. Eh, yo tengo aquí calculado un minuto con 18 segundos. Un minuto 18 segundos. Ok, yo tengo un minuto 14. Vale, entonces nos quedamos con el tiempo de, de Gaby. Un minuto 14. Sí, nos quedamos con 74 segundos. Sí, con 74. Mi vida, todo va a salir bien el Fobita 1. Todo va a salir bien. Tranquilo. Vamos con los ánimos, seguramente está, está feliz ya de participar, el participante del Jovita 1. Le brillan los ojos. Eso es y lo que está estoy viendo. Está contento. Vale. Ahí está refrescando. Eh, voy poniendo el cronómetro en cero también. Listo, voy a poner el cronómetro en cero. Preparado. Muy bien, listo entonces a mi cuenta, ¿inicias? Ok, listo entonces, a mi cuenta iniciamos. Cuenta hasta tres e inicias. A la una, a las dos y a las tres, Vamos. ¿Listo entonces? A mi cuenta iniciamos. ¿Cuánto está? Tres e inicias. ¿Listo entonces? A mi cuenta iniciamos. Tres e inicias. Eh, no sé si podía apagar su micrófono, me parece que ahí veo un eco. Perdón, entonces, perdón, sí, sin... Vale. Vamos ahí, viene con todo, con fuerza el participante de Argentina. Quieren poner su, su marca personal, al parecer. Vamos a ver. Va con toda la actitud. Vamos a ver cuál va a ser el resultado. Vamos a ver cuál es el resultado que se va a tener en unos minutos. Va con fuerza. Tiempo. Yo tengo un minuto con 36 segundos. Un minuto 36. Un minuto 36. Correcto. Entonces, el tiempo que estaría sumando este participante sería 96 segundos. Correcto. Listo, vamos. Ahora se va a preparar el COVID-2. Sí, por favor. Vamos con el jovita 2. Ok, nos avisa el jovita 2 con este listo. Nos puede compartir pantalla y con este listo comenzamos. Héctor Jovita 2, ¿está todo listo? Correcto. Entonces, a la cuenta de tres iniciamos. A la una, a las dos y a las tres, vamos. Va con fuerza. Vamos a ver si reduce su tiempo establecido en la primera ronda. El participante de Erjovita 2. Vamos viendo. Es un equipo de... ¿De dónde nos comentaba, Misana? Ahí está. El equipo Ergovita 2, bueno, ahora van a empezar a participar de nuevo desde la provincia de Córdoba, Córdoba. Eh, los chicos hasta el Ergovita 11, pero creo que hacemos de buen paréntesis, y siguen los chicos de Salta. Después, ya participaron los de Henry, ¿no? Falta uno. Eh, sí, correcto. Uy, a ser. Sí, en la provincia de Salta tienen un, perdón, en la provincia de, de Córdoba, tienen un zoológico espectacular. La verdad que muy lindo, muy bien cuidado. Tienen una plaza, un pulmón ¿no? dentro de la, de la capital, un hermoso pulmón, este, una arboleda terrible, un parque. Tuve la posibilidad de ir en un momento que tenía a mi hijo que competía ahí en taekwondo. Así que este, sí, aconsejable también. Aparte la noche, espectacular, les dejo ahí. Muy bien, vamos a ver si ya va a llegar a la posición número 4, el robot va con todo y en unos segundos va a llegar, ¿correcto? Muy bien, tiempo, yo tengo el tiempo de 1 minuto con 54 segundos. Yo tengo 1 minuto 55. 1 minuto 55, se queda el de 1 54, ¿verdad? ¿Sí, correcto? Entonces estaría sumando 114 segundos. Vale, 114 segundos en esta oportunidad para el robot Erjovita 2, que ha mejorado el tiempo que tenía en la primera ronda. Vamos ahora con Erjovita 3. Vamos a pedir que, bueno, en este caso ya pueda estar en los controles, Erjovita 3, para que también nos pueda presentar. Compartir pantalla. Es un duelo muy, muy, muy fuerte que estamos viendo el día de hoy entre competidores de Argentina y Perú. ¿Listo? Al parecer eh, todo está conforme. ¿Sí? ¿Correcto? No sé si el, eh, si el participante me dice ¿Ya está todo listo? ¿O tiene algunos problemas? ¿El Gobita? ¿Qué número es? Ahí mostró caso? el pulgar arriba. El 3. Hmm. Ya mostró el pulgar arriba. O sea, está todo listo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Todo listo? Héctor Jovita, el Jovita 3, yo cuando cuente hasta 3, vamos a comenzar. ¿Sí? Bueno. Al parecer creo que se quedó ahí la... ¿En este caso la pantalla? ¿O es que es mi pantalla? Bueno, creo que es la mía. Sí, eh... yo creo que es la tuya, porque sí se ve bien. Al menos yo se estoy viendo bien. Bien se ve bien, perfecto, vale, vale, eh, creo que ahora sí estoy viendo bien, vale, entonces todo ok, listo, jovita 3 cuento hasta tres y comienzas, listo, a la una, a las dos y a las tres, vamos. En estos momentos está presentándose el equipo de Ercovita 3. Vamos a ver cómo le va en esta participación, si logra recortar el tiempo establecido en la primera ronda. Vamos a ver. Va colocando sus funciones. Va por la última posición, va para llegar al número 4. Vale, yo tengo tiempo, tiempo, yo tengo un total de 2 minutos con 10 segundos. 2, 11. 2, 12. Vale, en todo caso nos quedamos con el tiempo de 2 con 10 segundos. Es decir, ¿haría un total de 130? No. En este caso, sí, 130 segundos. Vale. Y esto muy bien, Erjovita 3. Gracias por compartir pantalla. Ok, pasamos ahora al equipo. Bueno, Crash no está. Pasamos a Ercovita 4. Wow, me sorprende que el equipo de Erjovita 3 haya tenido un bastante desenvolvimiento muy bueno haya reducido su tiempo. Muy bien, excelente. Sí, mejoró por un minuto, ¿no? Un minuto veinte, más o menos. Erjovita cuatro. Erjovita cuatro, le hacemos el llamado para que yo pueda compartir su pantalla. Ellos son, eh, bueno, el equipo de Erjovita son de Argentina. Correcto, vale, perfecto. Ok. Entonces vamos a esperar para que nos pueda compartir pantalla el equipo de Erjovita. En este caso, Erjovita 4. Vamos a ver si logra reducir su tiempo establecido en la primera vuelta. Vamos a ver. A ver si le da buenos resultados. ¿Vale? Eh, ¿Podría refrescarlo, por favor? Refrescarlo la, la página. Yo voy poniendo mi cronómetro en cero. Ok, cronómetro en cero. Muy bien. ¿Listo? ¿Todo ok para dar inicio? Ok. Perfecto. Entonces, en sus marcas. <ríe> Listo. Voy a contar a las tres, a la una, a las dos y a las tres. Vamos. Vamos. Eduardo nos manda un mensaje a WhatsApp de una clasificación de All-Star. Dice clasificación de RoboJam. All-Star está en 94 segundos, el equipo que va en tercer lugar. Entonces vamos con muy buenos tiempos aquí también en esta competencia. Dice que ese es el tiempo a vencer, entonces vamos, vamos, vamos mejorando. Para lograr la clasificación tienen, tienen que vencer ese tiempo. El Raptor va, yo creo que va muy bien. El Covita 1 muy cerca. Vamos viendo. Ya, ya, ya va a mostrar. Y vamos observando que llegue. Vamos a ver si mejora su tiempo anterior. Me imagino que, que vamos en tiempo. Sí, está cerca de llegar a la posición número 4 Sí. ¡Tiempo! Yo tengo dos minutos con 15 segundos. Yo tengo dos 16. Dos 18. Nos quedamos con dos minutos con 15. Total... 135. Sí. Correcto. Ha disminuido ese tiempo. Muy bueno. Vale, entonces. Vamos a pasar, vamos a llamar a Ercovita Cinco. Vale, vamos a esperar entonces al equipo de Erjovita 5 para que nos pueda compartir pantalla en estos momentos y pues termina con su segunda ronda. Una ronda que seguramente mientras va pasando se va a volver más intensa. ¿Podría refrescar la pantalla por favor? Bueno, vamos a ver, eh, por aquí ya nos pasaron una tabla, tenemos, se siguen manteniendo algunos puestos, vamos a ver cómo mejoran los participantes. ¿Listos jueces? ¿Dan el veredicto de que sí, continuamos? ¿Jueces? Sí, sí está ¿Cierto? bien, todo bien. No sé Guillermo, pero vamos bien. Ya estoy listo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar la segunda ronda con el equipo de Rafto, no, Erjovita eh, 5. ¿Sí? Vamos a iniciar. Bueno, la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¿Vamos? Está acelerando la marcha este equipo que seguramente quiere meterse en el podio. Vamos a ver cómo resulta en esta oportunidad, y en esta ronda. Listo, salió el robot. Vamos a ver en cuánto tiempo. Uy, uy, uy, ya llegó a la posición 2. Va a ir ahora por la posición número, número, número 4. Vamos a ver en cuánto tiempo lo hace este robot y si va a llegar a estar dentro del podio. Tiempo. Tiempo. Yo tengo. Un minuto con treinta segundos. Un minuto treinta y cinco. Un minuto treinta y ocho. Treinta y cuatro. Entonces nos quedaríamos con 34. y cuatro. Un minuto treinta Haría un total de 94 segundos. <risa> 94 segundos. El equipo de Jogita 5. Vale, ha mejorado bastante su tiempo. El Joguita 5 hizo 94 segundos. Vale, vamos ahora con el Joguita 6, por favor. Gracias por compartir pantalla. Bueno, aunque van a seguir compartiendo pantalla. <ríe> Tenía que refrescarlo, ¿no? El Joguita 6. Vamos a ver. Muy bien, al parecer ya todo está bien. Vale, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio ya en breve a el Jovita 6. Participante, ¿todo listo, todo preparado? Todo listo. Ok, el Jovita 6. Uh -huh. buen, buen dato, mister. Seguramente Mister nos va a decir más adelante qué va a pasar. Sí, sí, ya me he dado cuenta que hay algo, hay algo que va a pasar más adelante. Vale, entonces vamos a dar inicio a Erjovita nuevamente, en este caso a el número 6. Ok, dicho todo esto, le vamos a poner ya pre Prey el cronómetro, voy a contar hasta 3. A la una, a las dos y a las tres. vamos o bien, sale con todo con fuerza decidido a estar dentro de los, de los tres lugares, dentro del podio. Saludos para todos los que nos ven en las redes sociales, están contentos con eh, esta categoría, están felices de ver a sus participantes, en este caso representando a una escuela, a una institución, Vamos a ver, pasa el tiempo, vamos a ver en cuánto tiempo lo resuelve y si llega con ese tiempo a estar dentro del podio, va a poder estar presente en la clausura y así también estar presente en RoboJan All-Star. Tiempo. Yo tengo el tiempo de dos minutos. Es decir, tengo 120 segundos. Dos minutos. Dos minutos también. Excelente. Otra vez que coincidimos los tres jueces. 120 segundos. Ha reducido bastante 40 segundos a su primera participación. Erjovita 6 Bueno, vamos a dar en todo caso. Bueno, va a haber un, un respiro ahí para el equipo de Jovita, porque ahora le va a tocar al Robot Kibo del equipo de Celtic of Arequipa. Vamos entonces con el Robot Kibo. Gracias por compartir pantalla, el equipo de Jovita. Gracias por compartir. ¿Puede dejar de compartir pantalla, por favor? Y bueno, se va a listar ya en breve, Kibo. El Robot Kibo. Ok. ¿Puede dejar de compartir la pantalla? Eh. Porfa, estoy viendo la misma pantalla. ¿Podría dejar de compartir pantalla? Nos quedaría un total de. ¿Cuántos participantes? Nos quedan un total de siete participantes más. Y bueno, todavía no está decidido nada. Mientras haya posibilidades, todo puede suceder, todo puede pasar. Eh, no sé si el equipo de, de Erjovita podría dejar de compartir pantalla, porfa. Ok, vale, ahora sí. Vamos con el, el robot Kibo, por favor. Ok. De pantalla. ¿Podría refrescar la página, por favor? Muy bien. No sé si el patio de recreo está cargando. Bueno, recién, vale. Entonces, Robot Kivo me indica si ya estás, ya estás listo, en este caso lista, para yo ponerle play aquí al cronómetro y comenzar con tu participación el día de hoy. ¿Vale? Entonces, cronómetros en cero, jueces, para dar pase a la siguiente participación de Kibo. Jueces, cronómetro en cero. Listo. Muy bien. Cuento hasta tres y comenzamos. Uno, dos, y tres. ¡Vamos! Esperemos que pueda superar su, su tiempo en esta oportunidad. Vamos a ver. Vamos a ver si logra reducir su tiempo de la primera etapa. Y ya va con fuerza. Muy bien, haciendo los cambios respectivos. Vamos a ver si, si la hora reducir ese tiempo establecido. Ahí va cambiando los parámetros. Por ahora no he visto una programación en Python o una programación basada con variables. Esto. Creo que la única programación que llegué a ver en Python fue el del chico de la India, ¿verdad? Ah, qué bueno. Bueno, muchos deciden hacer programación en bloque porque, bueno, eh, es obvio que, que, que el tiempo es eh, más corto, ya que con Python es un poco tal vez muy, muy más, más extenso digitalizar, poner. Vamos a ver. ¿Todavía siguen el tiempo establecido? Sí, depende de los tiempos, ¿no? A veces los secuenciales más... Eh, uno se acomoda a eso, ¿no? Se amoldan los chicos. Sí, logró entrar el número dos, correcto. uh. -uh creo que pasó algo por ahí, o estoy viendo mal. Ah, está bueno, me comentan por aquí que en India y Kazajistán, en Roboyang, Eslovenia, programaron en Python, bueno, es decir, India y Kazajistán, en Roboyang, Eslovenia, programaron en Python. Vaya la meta, vamos a ver, correcto, a la meta, tengo un total de tres minutos con cinco segundos. Tres minutos seis. Tres minutos cinco. Vale, ha superado su, su tiempo, haría un total de 185, ¿verdad? Uh -huh. Sí, correcto, 185. Muy bien. Perfecto. Vamos ahora con Erjovita y el Jovita Siete. Vamos a ver, pase. Okay. Porfa, vamos a esperar el Jovita. No sé si la participación de, de Kibo. Voy a dejar de compartir pantalla. oye oh, yeah. Bueno, listo. Bueno, estaba viendo la repetición. <ríe> vale, vale. ¿Listo? Vamos entonces a ver el, la participación de Erjovita 7. Erjovita 7. Me comenta si ya está listo, porfa para poderte dar el pase. Listo. Muy bien. Vale, entonces vamos a, a contar. Listo. Creo no Perdón. Eh, voy a cargar el play playground porque si no después no me toma el, me toma mucho tiempo. Lo dale, vale, a... dale, dale. Dale, muy bien. Tiene que estar cómodo. Tú mismo eres. Tú eres el que participa y tienes que avisarnos si estás listo o no. Pero bien. Listo, vamos a ir entonces con Erjo Vita número 7 en estos momentos. Sí, el jovita número 7. Ok. Ahora sí, ¿todo listo, verdad? Sí. Vale, entonces contamos... Dime, Guillermo. No, nada más, listo. Todavía. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a contabilizar hasta tres. A la una, a las dos y a las tres, Vamos. Bueno, comentarles por parte de Mr. Roboto que en, en RoboJam México en el mes de mayo el equipo Space Invader no, ¿cómo? Space Invader Robotics programó en Python en el reto Dixdrill. Eh, Mis disculpas por aquí, está como que mi máquina se trabó, no sé. Sí, no, pero, no, se escuchó bien, se escuchó bien. Bueno, sí, pero la pantalla sí. veo, está está bien correcto porque veo que en el mío se está como que congelado. No sé si eh, me... No, no, se te ve bien. Se te ve bien no, cuando te mueve digo, todo. digo la, la pantalla que está presentando el participante? Eh, no. No sé ustedes, los demás, los jueces. Gaby, Guillermo. Yo, yo estoy viendo bien. Vale, yo vale. Sí. Bien. Acabo de verlo de bien porque me pare... no sé qué pasó. Porque sí, lo vi muy básico. estático. Sí, vale. Perfecto. Sí, esa es mi conexión que, que ahí me, me falló pero bueno, vamos, vamos entonces. Vamos a ver cuánto tiempo lo, lo resuelve y si le alcanza ese tiempo para estar dentro del podio. Recordarles que el tiempo máximo es de cuatro minutos para poder resolver el reto. Tener muy en consideración esa parte. Esos detallitos, por favor. Sí, tenerlo muy, muy, muy, muy presente. Vale, ahí sale con todo el robot. Me parece, o estoy viendo mal que se chocó con la pared. Sí creo, sí, se chocó Vale, vale Llegó el punto número 2 Se va a aproximar para llegar al número 4 Vamos a ver si llega A la meta el número 4 El robot En este caso del equipo de El Erjovita El número 7 Vamos a ver Va a llegar, no va a llegar Y llegó muy bien, tiempo, tiempo. Yo tengo 3 minutos con 8 segundos. Tengo 3 minutos con 9. 3, 10, dejamos 3.8 entonces, ¿no? Correcto, entonces tenemos 188. ¿Sí? Correcto, 188. Vale, pues vamos a pasar ahora al Jovita 8. Nos quedan un total. De cinco equipos más, vamos a pasar a Ercovita 8. Ercovita 8. Vamos a ver si está ya. Bueno, ya está compartiendo pantalla. Eh, bueno, ¿sí? ¿Podría refrescar la pantalla, por favor? Refrescalo. Un refresco también para nosotros. También, también. Vale, vamos a esperar. Ok, va refrescando en esta oportunidad su pantalla, el participante de el Jovita 8, que tiene que superar su tiempo establecido en la primera ronda de 108 segundos. ¿Listo? ¿Todo ok para poder iniciar? Todavía no, no dije nada. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Perfecto? Entonces, si me, si me comentas. ¿Sí? Vale, entonces cuenta hasta tres y comenzamos. A la una, a las dos y a las tres, vamos. Listo, vamos a ver cómo resuelve el participante de Erjovita. Número, número ocho. Todavía le quedan dos equipos más el equipo de Erjovita. Y posteriormente vamos a ver cómo, cómo va a ir con el equipo de Team Cloud y Blue Robot. Si por ahí van a poder superar sus marcas, esperamos que sí lo hagan todos los que vienen más adelante y poder ponerle más sazón a esta competencia de colorín del día de hoy. Vamos a ver, ahí está ya colocando sus funciones en esta oportunidad. Va colocando los bloquecitos de Tramotriz más, en este caso el giro. Vamos a ver si logra romper su récord, su tiempo establecido en la primera ronda. Erjovita 8. Vamos a ver si lo logra. Y ya le puso Prey. Vamos a ver cuánto tiempo hace ahora en esta segunda ronda el Joguita 8. Llega el número 2. Y seguramente se va a dirigir a la ubicación número 4. Y ya va con todo. Ya le falta pocos cuadraditos imaginarios. Para que pueda llegar a la posición número, número 4. Tiempo. Yo tengo un minuto con 55 segundo si ¿Sí está dentro el robot, un minuto cincuenta ¿Cuánto, Guillermo? Yo tengo uno cincuenta y uno. Un minuto 56 Yo tengo un minuto 55 entonces nos quedamos con un minuto cincuenta y uno, ¿verdad? Vale, nos quedamos con un minuto cincuenta y uno. Entonces, hizo un total de 111 segundos. 112 segundos la participación de Jovita 8. Vamos ahora con el Joguita 9. Esperemos que, que ya esté listo para dar, para poder reducir. Reducir el tiempo. El Joguita 9. Vamos a esperar entonces el Jovita 9 para que se pueda presentar y de paso refrescar la pantalla. Vale que sí, vamos a ver Listo eh, Ok, no sé si podías Bueno, no sé si podías refrescar la página Refrescalo por favor El Joguita 9 Tiene que batir su récord En la primera ronda hizo 143 Segundos Ok, ahora sí está perfecto Veo que está todo ok Listo ¿Está todo listo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, Erjovita 9, cuento hasta 3 e inicias a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vamos! Vamos con Erjovita número 9. Erjovita 9, 143. Vamos con el Jovita, sigue colocando sus bloques, vamos a ver en cuánto tiempo lo hace, si logra reducir su tiempo establecido en la primera ronda, esperemos que lo haga, esperemos que sí, esperemos que pueda llegar al podio dentro de los tres primeros lugares y estar en RoboJang al estar. Sí, vamos a ver cuánto más falta, en cuánto tiempo lo hace y no lo hace. Vale, vamos a ver si logra romper su récord de 143 segundos en la primera ronda y en esta segunda ronda. Vamos a ver, va colocando las funciones en estos momentos... Las funciones que determinan el giro del robot y cuánto tiene que avanzar. Muy bien, seguramente la presión es fuerte, pero lo más importante es cumplir con los objetivos, llegar a cumplir con esos retos, con el reto que se tiene el día de hoy, llegar a la posición 2 y al 4. Vamos a ver, va ahora por el número 4, vamos a ver si llega, si concluye, y llega al número 4, se aproxima. Ya voy agarrando el cronómetro y el tiempo es de tiempo, tiempo, tiempo. Yo tengo dos minutos con cinco segundos. Sí. Dos minutos cinco. Dos minutos cinco, es correcto. Otra vez hemos coincidido con el tiempo. Es decir, que ha he hecho 125 segundos. Ha reducido bastante su tiempo de la primera ronda. Muy bien. Vamos a pasar ahora con Jovita 11. Vamos con el Joguita 11. Erjovita 11. Esto va a haber un cambio en, en algunos minutos. A ver un sí, cambio, es cambio de, de, de té. También. <ríe> Muy bien, Vamos a darle, eh, Yester Cobita 11, ¿verdad? Vale, entonces vamos a darle, eh, a ver. Eh, Refresca la página, en todo caso. Y, y ya está y ya está más. Dale. Dale, dale, entonces. Vamos a, a controlar el tiempo. Tiempo en cero, marcador en cero, listo. Claro que sí, ya está todo. Entonces, a la cuenta de tres inicias. Erjo 11 su última participación, la segunda ronda. Esperemos que supere su primera ronda. Contamos. Uno, dos, y tres. Vamos. Tenemos las redes sociales, nos dicen. Excelente, Jena. Vamos, Gio. José Manuel Estrada. 5.003 presente. Vamos chicos, Cloud y Blue Robot. Eh, Metan salta. Muy bien, excelente. Vamos con el último equipo de Arcovita. Hola, Gilmer, Gilmer. Hola, hola. Hola, Mister. <risa> Un gusto tenerlo por aquí. Usted es el, el ojo de águila. Yo soy el, el ojo del halcón, como en el fútbol. Aquí me toca a mí eh, estar ahí eh, mirando todo, pero no siempre acompañándolos como... Eh, en todas las competencias, así yo no esté dentro de la reunión, yo siempre estoy pendiente, eh, colaborándole a todos los equipos, a los jueces y demás. Bueno, te cuento, Gilmer, te cuento, te cuento, una, aquí una, una, una cuestión, en este momento nos estamos acercando y, y, y hay dos equipos, dos equipos que están así, sin uñas, sin uñas, porque están empatados, hay dos equipos empatados en el tercer lugar en este momento, eso significa de que a no ser que tengamos una mejora de tiempo de estos eh, equipos que faltan, este del Jovita 11 o los dos eh, equipos de Salta, bueno, ahí un, uno de los de equipos de, de, de Salta ya está en el segundo lugar por ahora y si no hay una mejora, también tenemos que tener en cuenta que Cracks, bueno, por, por darle trámite, también hay que llamarlo al final, a ver si se puede conectar y si no, pues ya nada que hacer, pero todavía quedan unos equipos Aún así, tenemos un equipo, dos equipos con 94 segundos en el tercer lugar. ¿Listo? Entonces, oh, vea, ahí ya empezó Gilmer. Ya empezó, ya empezó Erjovita. Sí, vamos en la última, en este caso, la última participación del equipo de Erjovita. Eh, vamos a ver si logra superar su tiempo establecido en la primera ronda. Tiempo, tiempo. Yo tengo un total de dos minutos. Dos minutos. Dos uno, pero dos minutos dejamos. ¿Vale? Entonces su tiempo sería de 120 segundos. Muy bien. Muy bien, mister. Bueno, ya está, mister. Ya se hace el cambio respectivo. Yo paso a retirarme. Muchísimas gracias conmigo. Y lo dejamos en las grandes manos de mister Roboto juntamente con Gaby, Guillermo y la misana. Ana que seguirán con todos ustedes. Muchas gracias por parte mío. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gilmer, por a Gilmer. Dale, sí, dale, Anita. Así es, no, no. Muchas gracias, Gilmer, por todo realmente. Cuando te invité a participar, no dudaste en el segundo, me contestaste, así como todo reto también lo ganaste. Eh, te, te agradezco en el alma este, en esta participación, acompañarnos a nuestro primer encuentro, ser este, un, un digno, este, participar con nosotros, ¿no? acompañarnos siempre, darle motivarlo a los chicos, este, muy agradecida sinceramente con tu acompañamiento. Excelente persona. Muchísimas gracias, hasta pronto, chao. Chao, chao, chao. Bueno, Gilmer, oh, yeah. muchísimas gracias. Gilmer, desde Siquani en Cusco, en Perú, se acaba de despedir y bueno, aquí seguimos entonces ya terminando esta transmisión. Recuerde que nos quedan dos equipos para la segunda ronda, bueno, tres equipos, porque Crackside lo debemos llamar, tres equipos para la segunda ronda, y después de eso, si persiste empate en el segundo lugar por parte de los dos equipos en cuestión, que son los de El Jovita 1 y 5, tendríamos que ir a un desempate de ese tercer lugar. Esa es una ronda única en caso de persistir. Les recordamos, el equipo que sigue, este equipo ya tiene asegurado el segundo lugar. Team Crow, bueno, no asegurado porque quedarían otros dos equipos más, pero casi, casi asegurado el segundo lugar. A ver, va, va a tratar de mejorar sus tiempos. Y luego sigue otro equipo de Salta, que es Blue Robot, el equipo hermano, que va a tratar de quedar en el podio. Entonces, ahí les pedimos entonces a los chicos de Team Crow que por favor compartan su pantalla en este momento y que eh, estén listos. Recuerden, por favor, refrescar explorador. Refrescan explorador, por favor. Y le dan, por favor, archivo nuevo al proyecto de bloques. Archivo, nuevo proyecto de bloques. Todo eso hay que hacerlo y luego exactamente. Perfecto, Entonces, en este momento estamos a la cuenta de eh, simplemente que me confirmen los jueces. Me dicen, por favor, me dice el, el chico si ¿sí está listo. Estamos listos. Me pueden poner pulgares arriba, no hay problema. Un segundo, está cargando el Playground. Listo. Bueno, cuando estén listos, me ponen pulgares arriba, por favor. Eh, Gaby está lista. Guillermo, ¿estamos listos? Listo. Esperando al participante, entonces. Estamos listos. Listo. Entonces, a la cuenta de uno, dos, tres, empieza en este momento el participante. Mira, Gaby, que es muy interesante uno ver las diferentes estrategias que tienen los equipos. Eh, hay equipos que prefieran poner primero los bloques, luego cambian las variables. Hay otros que prefieren hacerlo de una vez desde el archivo de bloques, desde ese bloque pues de, de control, ¿no? Y simplemente para tenerlo siempre que lo puedan ir, ir poniendo ya con la variable lista. Todos los equipos han hecho algo diferente, a pesar de que hay equipos que lo han hecho muy similar, definiendo, eh, digamos que, que le Van poniendo su toque, ¿no? Y, y, y también los nervios de, de algunos, eh, a veces los traicionan. Yo he visto equipos que tratan de poner funciones y eso, y en el momento como que no les llega la variable ahí en el, en el, en el puntico, y eso como que les da más nervios y se demoran más, ¿no? Ha pasado, ha pasado. ¿Cómo has visto la competencia, Gaby? Pues como dices, muy bien, muy interesante. He visto una estrategia que tienen por ahí los de ser tricot, bastante interesante en tomar en ángulo algunos caminos para yo creo que minimizar tiempos, entonces bastante interesante. Bueno, en este momento ya empieza la simulación del equipo de salta. a ver. Bueno, vamos a dejar que termine y luego miramos porque ahí tengo una duda. Si entra, ¿no? Si entra, Bueno, me confirman, por favor, Gaby y Guillermo, ¿ustedes lo, lo vieron? ¿No, no vieron? ¿Me, ¿Me haces un favor? Simplemente le das resetear y play sin cambiar nada de bloques. Por favor. No, Desde lo, de mi punto de vista, no entró. Bueno, bueno. Me, me haces un favor, le vuelves a poner resetear. Que lo y, cuando no, el robot? No, Miren, eh, espérate lo, un momentito, no, no, no, te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir cómo se hace, listo. Eh, le vas a poner el reset, páralo, por favor, páralo, páralo. Le vas a poner el reset, Y arriba. Al lado del playground dice comienzo y paso. Lo vamos a hacer paso a paso, por favor. Paso sí. a paso. En la ya. tercera ya se vio un poquito más como como sí. Yo también el salto también lo vi. Pero... Ahí ahí ya ya sí, sí se ve no. es, sí se ve sí se ve. Lo que pasa es que a ver les pedimos que repitan es porque de pronto ustedes lo han influido nosotros por la transmisión no le damos el beneficio ah, de la duda bien, no, no, no, por eso les decimos que no pueden cambiar nada simplemente re, replantean pero bueno, tomamos el tiempo igual, yo tomé un tiempo de 1.43, Gaby. 1.43. Guillermo. 1.43. Listo, 1 estamos con 103 segundos, entonces bajó, bajó su tiempo, pero, pero, pero, bueno, desafortunadamente no lo mejora y quedamos en este momento listos para el equipo Blue Robot de Salta también, entonces le damos las gracias al Team Crowd, que igual, igual, igual. Ahí está asegurando ya podio el Team Crow. Se te apagó el sonido, Eduardo. O soy yo. no se te escucha. Ya, ahora sí. Ahora, ahora, sí. Sí, ahora sí. Entonces, a Blue Robot, por favor, para que comparta pantalla en este momento. Lo que pasa es que en este momento era un ejercicio a ver si estaban prestando atención nomás. Bueno, en este momento, entonces, el equipo Blue Robot, estamos La listos. Con el teño matemática. Cierto, eso pasa, exactamente. Entonces, recuerden refrescar pantalla, recuerden nuevo archivo de bloques. Eh, todo eso lo deben hacer. Todavía no me cambia ninguna variable, eso, muchas gracias. Bueno. De play? Eh, eh, un momentico y me dicen por favor jueces, estamos listos. Los dedos? Eh, eh, sí, Guillermo, creo. ¿Listo? ¿Listo? listo ¿Blue Robots están listos? Sí. A la cuenta de tres mía, uno, dos, tres. Mira esa, esa, esa estrategia, eh, eh, Guillermo, mira también, eh, eh, Guillermo, esa estrategia que lo que hacen es poner un número muy alto en el porcentaje de velocidad para asegurar de que no tenga que estar mirando si puse 100, sino que yo sé que si pongo más de tres números, igual me lo va a hacer al 100%, ¿no? Sí, justamente eh, vimos en, otro, en, otro, en otras competencias también que algunos ponían hasta 1000 y eso en la parte de, de velocidad. Por, por ahí, por ahí eh, en, en Royal Bolivia, hablaba yo con eh, Dino Morales, nuestro amigo Dino, y él decía que, hay, él ha visto que hay equipos que le ponen la cábala, ¿no? Le ponen 777 o, o, o algo así, ¿no? Yo, mientras que no pongan 666, todo está muy bien. El caso es que eh, eh, va, cada equipo va teniendo, va teniendo su, su cábala y, y va teniendo su forma de, de, de programar, ¿no? Entonces, en este momento vamos a esperar. El, el equipo lo está haciendo súper, súper, súper, súper bien. Bueno, vamos a ver, Blue Robots. Bueno, les contamos Gaby que en esta categoría, además de, bueno, ya empezó, ya empezó, ya empezó y en este momento, bueno, yo no lo voy a entrar bien, pero ahorita lo vamos a poner a repetir. Tranquilos que nosotros le tomamos el tiempo y ahorita miramos. Va, va, va, va, va. Y Tiempo. Gaby, me dices tu tiempo, por favor. 139 139 Guillermo. Uno Bueno, yo tengo 1.40, nos vamos con 139 Excelente, serían 99 segundos. Baja mucho su tiempo, no le alcanza a pantar al podio, pero de todas maneras, muchísimas gracias al equipo. Pero primero tenemos que revisar, entonces... Vamos a hacer lo mismo que hizo el team TeamCraft ahorita. Vas a poner play y paras cuando llegue al 2, por favor. Comienza. Robots. Ahí va. Paras cuando llegue al número 2, por favor. Ahí para. Listo, ya, perfecto. Sí, está claro. Lo que claro. pasa es que, repetimos, no es porque no lo hayan hecho, sino que a veces por el delay de la transmisión nosotros no logramos observarlo de forma adecuada eso puede pasar entonces tranquilo, aquí igual le contamos el tiempo, son 29 segundos bueno, hay un llamado último llamado a cracks de Cértico para equipa me confirmas Henry, si se puede conectar cracks o definitivamente ya está afuera eh, Mister, eh, no se puede conectar está un con corte de fluido Listo. eléctrico por su zona desafortunadamente entonces eso le da un tiempo de descalificación de 300 segundos entonces en este momento les vamos a comentar cómo está la situación le vamos a comentar cómo está la situación para que lo vean en este momento un momento que estoy ya, eh, aquí voy a, a mirar voy a poner el filtro para que todos lo veamos un momentico, un momentico, porque eh, bueno, un momentico que tengo que poner esto acá, eh, eso, ahora sí, porque si no se ve medio raro. Voy a compartir pantalla en este momento, entonces eh, les voy a mostrar cómo está la situación para que vean eh, cómo están las posiciones, listo. En este momento, bueno, no, perdón, no la puedo compartir porque todavía estamos, ah, bueno, sí, compartamos, no importa, para que sea todo muy transparente. Eh, un momento, por favor. Para que sea todo muy transparente. Entonces, tenemos en este momento, tenemos en tercer lugar, ahí en este momento, en, en, nos quedaría en quinto lugar, Blue Robot con 99 segundos, tenemos un empate ahí tercer y cuarto está por definirse con 94 segundos entre los equipos Erjovita 1 y Erjovita 5. Luego tenemos el Team crowd de Salta con 92 segundos y definitivamente nada que hacer. Nuestro amigo Henry se lleva el primer lugar con 66. El niño de 48 años se lo lleva muy bien. Henry, tú sabes que es con el mayor de los cariños que te decimos de esas cosas. La verdad, eso, la, el, ¿cómo es? La edad es solo un número. Entonces, en este momento, Henry, un abrazo, la verdad que súper bien, felicitaciones. Y vamos a una ronda de desempate. Advierto: esta ronda se va a hacer, cada equipo lo hace en su turno. Se, es una ronda única. ¿Eso qué significa? Que si el empate persiste, me refiero al empate en esta ronda única. No importa, o sea, esto no les cambia su mejor tiempo que es 94. Pero si un equipo hace 100 segundos y el otro hace 102, se queda con el tercer lugar el que hizo 100. El tiempo de 94 se le mantiene, pero quedaría con 94 en tercer lugar. ¿Listo? Para que quede muy claro. En caso de persistir el empate, poco probable, pero si los dos hacen el mismo tiempo, los dos equipos se llevarían su clasificación al Robo Jam All Stars. ¿Listo? Pero por reglamento hay una ronda de desempate para que lo tengan claro. Eso está en el reglamento en el numeral 8E para que lo revisen en caso de que no lo hayan hecho. Eso está ahí en el reglamento. Entonces, en este momento se prepara el Jovita número uno. Por favor, ser se prepara el jueguita número uno para que se comparta pantalla por favor con nosotros en caso tal de que mejore su tiempo de 94 sí se le da la mejoría pero solo para el desempate no si, no si sobrepasa el segundo al primero ¿sí me entiendes entonces para que tengan eso en cuenta o sea no si sobrepasa el primero al segundo ya igual este es por el tercer lugar Recuerda, Entre por el, favor. Con eh, el tercero y cuarto, ¿no? Tercero y cuarto, correcto. Para definir okay. tercero y cuarto. Lo que pasa es que el tercero da acreditación, el cuarto, ¿no? Entonces, por eso es bueno dar la, la claridad. Bueno. Listo. Eh, ¿Me lo pones en tren motriz, por favor? Necesito ver que todo esté bien, que todo esté en el. En el... Listo. Dale. Entonces, chicos. Jueces, ¿estamos listos? Sí, listo. Entonces, Erjovita, ¿estamos listos? Me pones pulgares arriba, si estamos listos, por favor. Erjovita 1, si estamos listos, me pones pulgares arriba, listo. A la cuenta mía, 1, 2, 3. En este momento empieza Erjovita 1 por el tercer lugar. Bueno, aquí hay una, una situación muy particular y es una situación donde uno, en, la, en la que ningún entrenador quiere estar. Y es en, escoger entre uno de sus dos equipos. Eh, o sea, ¿Puedo yo salirme? Es que tengo otro compromiso. Sí, ya te puede salir. Muchísimas gracias. Cértico, ya te puede salir. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Gracias. Ok. Bueno, esta es una situación donde ningún entrenador quiere estar. Lo he vivido. Donde dos equipos míos se han tenido que eliminar por una posición en podio. Ya lo he vivido. Inclusive me ha tocado cuando se enfrentan incluso por el primero y segundo lugar. Es duro, es duro. Pero bueno, esperemos. Igual ya el jovita tiene su lugar asegurado en el robo Jamal Stars. No sabemos cuál de los dos equipos, pero ya tiene un equipo. Ya Salta tiene un equipo. Y bueno, y, y Sertrico tiene otro equipo. Ellos ya han clasificado varios equipos en diferentes categorías. Y ahora tiene otra acreditación adicional. Entonces, eh, pero estamos esperando. Vamos a hacer esta, esta ronda de, de desempate. Y una vez terminemos la ronda de desempate, ya sabemos con seguridad el podio para terminar la transmisión por el día de hoy. En este momento empieza... Va, va por el número 2. Lo hace muy bien. Uy, uy, uy, uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y en este momento va, va, va el robot. Y uy, va por ese número 4. Está un poco esquivo. Y termina el tiempo. Ok, Gaby 1.55. Ok, lo mismo acá, Guillermo. 1.55. Listo, eso nos da un tiempo de desempate de 115. 115. Entonces, el Juvita, muchas gracias, el Juvita 1. Puedes dejar de compartir. Ahora sigue el Juita 5. Recuerda, tienes que refrescar la pantalla. Tienes que refrescar el explorador primero. O sea, al, al, al ladito de vexbr.com tienes que darle el, el refrescar. Puedes compartir, por favor. Ve compartiendo mientras tanto, tranquilo. Mientras que le cambian el nombre, de eso no hay problema. Comparte pantalla. Listo. Tienes que. Me, me Tienes que mostrar que estás eh, eh, refrescando. Entonces, refresca. Eso. Y archivo nuevo. Luego le das archivo, nuevo proyecto de bloques. Esperamos a que te cargue el playground y ya. Exactamente. Listo. Si estás listo, me pones pulgares arriba, por favor. El jovita, cuando estés listo me pones pulgares arriba, por favor. ¿Listo, Guillermo? Bien, entonces, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Recordemos que en este momento esto es por un cupo en el RoboJam All Stars. Robo RoboJam All Stars. Este es simplemente el desempate para terminar ya la transmisión el día de hoy. Vamos muy bien. estos son los momentos de tensa calma real, donde todos aquí están haciendo, rezando por ahí hay hasta la Virgen de Guadalupe le pusieron ya su velador y todo eh... <risa> bueno empieza en este momento va muy bien muy bien hace el 2 muy bien en este momento va por ese número 4 Va muy bien, muy bien, muy bien, uy. Bien. Y termina. Bueno. Gabi. 143. 143, Guillermo. 143. En 1.44 nos vamos con 1.43 eso sería 103, entonces muchísimas gracias, puedes dejar de compartir, muchas gracias por ayudarnos, entonces en este momento en este momento simplemente eso significa lo siguiente, ya voy a, a poner en eh, a actualizar aquí las posiciones para poder presentarles el orden correcto. Entonces, un momento, por favor. Y ya vamos a hacerlo en este momento. Entonces, espera un momento. Eh, oh, oh. Cometí un error. Listo. Entonces. En este momento tenemos la siguiente situación. Por desempate, oficialmente, oficialmente clasifica el 5, ¿sí? Con 94 segundos y un tiempo de desempate de 103 contra 115. Tim Crow con 92 segundos desde Salta. con Queda en el segundo lugar y primer lugar para nuestro amigo Henry hanko desde la República Independiente de Arequipa en Perú entonces eh, bueno felicitaciones a todos bueno ya chicos muchísimas gracias ya para ir terminando la transmisión les vamos a pedir simplemente que por favor todos prendan sus cámaras todos los que están en este momento los chicos del Jovita que yo sé que están reunidos pueden poner el solo un computador simplemente todos ahí juntos para que salgamos en una en una pequeña foto y, y una pequeña despedida a los chicos de Salta también puede estar en una sola cámara no hay ningún problema por ahí están preparando o, o quitando ya el, el <ríe> ya quitar, quitando el, la, la imagen de robotistas de <ríe> pero y sabemos que hay prescripciones ya en Salta de ahí ya nos están informando también muy importante bueno Primero que todo, a los, por favor, para que prendan rapidito la cámara, prendan la cámara, prendan la cámara, todos los chicos en la cámara, por favor, los que puedan, por favor, por favor, porque nos vamos. Sí, sí, para que nos despidamos. Entonces, un gran saludo a todos, muchísimas gracias por estar en la transmisión, felicitaciones a todos los campeones y vamos a ir con el, la despedida de RoboJam, ¿listo? Que es Mano derecha, hombro izquierdo, mano izquierda, hombro derecho y pulgares al frente. Así, Robo Jam, listo. A la cuenta de tres, todos, todos, todos, todos, todos. Me falta la gente de Salta. Me falta la gente de Salta para el saludo de Robo Jam. Rápido, rápido, rápido. Sí, por ahí lo están llamando. Que corran, que corran, que se viste. roboto está muy cansón. Vamos, vamos, vamos. Listo. Bueno, recuerden. Chicos en Salta, la cuenta de tres, RoboJam, listo. Todos, el saludo de RoboJam a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, RoboJam. Todos, chao, chao, felicitaciones. Veinte eh, horas, veinte horas, veinte horas, Argentina, clausura, para que estén pendientes. Chao, chao. Ya salió sus letreros. Ahora sí, felicidades a todos, un placer. Felicitaciones. Hasta luego. Gaby, Guillermo, muchas gracias. Chao, Anita, chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Verónica, bien. hasta luego. Karina, no Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.